Ahora sí, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todos, todas, buenas tardes y vamos a comenzar la sesión de, de Dando alas a la Biodiversidad de hoy, en la cual hablaremos del, del programa más eh, decano o programa decano de la, de la Ciencia Ciudadana en Sea Overlife, que es el programa SACRE. Voy a pasar a compartir la presentación. Está aquí... Y si por favor me podéis confirmar que lo veis correctamente ahora, en principio se tendría que, ver. tendría que ver ahora. Sí, se ve bien. Genial. Pues mil gracias. Gracias a todos por la confirmación y vamos con ello. Sabéis que este, que este um, programa, que este proyecto está eh, cofinanciado o con el apoyo de la Fundación Monte Madrid CaixaBank. Que nos permite pues bueno, dedicar recursos, tanto humanos como económicos, a, a esta difusión y sensibilización para que podáis eh, informaros y colaborar en cómo podéis apoyar eh, el, el aumentar el conocimiento del estado de conservación de nuestra avifauna. Bien, el programa que vamos a hablar hoy es SACRE, que es el seguimiento, es un acrónimo el seguimiento de aves comunes reproductoras en España. ¿no? Es Su objetivo final es conocer la tendencia de estas aves comunes que vienen a la península a reproducirse o que directamente son residentes y que se reproducen aquí. Bien, este programa lo llevamos haciendo en SEO Berlite desde hace ya más de 25 años, 26 exactamente. Algunos de vosotros conocéis SEO, otros es vuestra primera experiencia, pero bueno, eh, rápidamente, SEO es la Sociedad Española de Ornitología, organización decana del conservacionismo en, en España con, desde el año 1954. Eh, bueno, el, formamos parte de una organización a nivel mundial eh, llamada VerLife Internacional, en la cual pues, bueno, pues somos, eh, estamos, tenemos representación en 121 países, eh, con 120 socios, eh, alrededor de 10 millones de personas que son miembros de cualquiera de esas organizaciones y otras tantas personas que al final colaboran, como vosotros, porque no hace falta ser socio para poder colaborar e informaros de las actividades que podéis hacer para eh, mejorar el estado de conservación de nuestra naturaleza, pues bueno, pues eh, al final son en torno a unos 20 millones de personas implicadas. Esto lo que proporciona es un increíble poder de lobby o, o de influencia, si lo podemos llamar así a escala política entonces, bueno, pues cuantos más seamos mejor, ¿no? para que os hagáis una idea la RSPB, que es digamos el, el socio de Bear Life Internacional con mayor potencia debido a su gran cantidad de socios con más de 1.200.000 socios pues tiene una influencia tremenda en Reino Unido es un, es un gran lobby ambientalista que, que permite influir en decisiones políticas porque no solo son 1.200.000 personas sino son 1.200.000 votos los que hay detrás prácticamente al unísono en, en determinadas cuestiones de, de, de tipo ambiental ¿no? entonces bueno para eso sirve asociarse también a estas a estas asociaciones como os decía en seo pues bueno, desde 1954 estamos hablando ya de que son más de 60 años que que, que, bueno, que tenemos de historia, en las cuales, pues, unos voluntarios con, con inquietud investigadora o, afición, o simplemente por afición, pues eh, firmaron ese acta fundacional de, de SEO en el Museo de Ciencias Naturales en mayo del 54, y que poco a poco, pues, esos voluntarios se transformaron en trabajadores en los años 80 eh, y, pues, eh, ha ido creciendo prácticamente hasta que ahora, más o menos, creo que somos en torno a unos 80 trabajadores en nómina, más una serie de, de personas que. Que colaboran con nosotros eh, de forma asalariada también, pero sin llegar a ser staff, pero sí que, sí que sin ellos no, no sería posible hacer todas las acciones, todas las actividades que, que, que desarrollamos a, en, toda, en todo el territorio español. ¿no? Actualmente contamos, si no, pone 20.000 20 socios eh, y otros tantos simpatizantes, en torno a unos 50.000 personas que colaboran de una manera u otra con nosotros cada año. Y... Y que al final, eh, pues bueno, pues que posibilitan que, que podamos que podamos de alguna manera eh, colaborar eh, y, y mejorar eh, la naturaleza, que es al final lo que, no, lo que más nos preocupa. ¿no? Esto lo hacemos en tres líneas, eh, pero en tres líneas que trabajan en pro de esta frase que tenéis aquí, de, de para conservar hay que conocer. Eh, es decir, no se puede conservar aquello que se desconoce, no, si no sabemos que tenemos determinadas especie en extinción... Eh, no sabemos que igual la estamos molestando cuando paseamos por el campo totalmente eh, sin, sin saber que, que está ahí o que estamos haciendo algo que le puede que le puede provocar pues desde el abandono del nido, abandono de los pollos o cualquier otra, otro aspecto. Para ello necesitamos saber, por un lado, el primer camino, el primer vértice del Triángulo de la Conservación en el que trabajamos en SEO es saber qué hay y qué tenemos y, y cuáles son pues, las especies, dónde viven, su biología, sus amenazas. Eh, y, por otro lado, ¿qué podemos hacer para intentar mejorar su estado de conservación? ¿no? Para eso está el siguiente, el siguiente paso, que serían las, las acciones de conservación directa. Una vez sabemos el problema que tenemos, podemos actuar en consecuencia. Bien, pues eh, esto se queda ahí un poquito cojo si no hablamos de esa tercera pata, que es la difusión, educación o sensibilización, que cierra el círculo. ¿vale? La participación de todas las personas que... Que, que de alguna manera pues nos inquieta o tenemos interés porque esto se pueda mantener y, y, y que de alguna manera pues podamos colaborar en que la naturaleza, en lugar de ir a menos, como parece que está yendo, eh, intentar colaborar para que vaya a más. ¿no? Y eso es lo que hacemos de, de muy distintas maneras, desde colaborar en acciones de voluntariado, plantando árboles, que es, parece lo más básico, lo, lo que más podemos tener en nuestra cabeza, a colaborar en acciones de investigación, ¿no? como en estos programas de seguimiento de ciencia ciudadana, en los cuales lo que estamos diciendo es lo que hay y la cantidad, de no solo las especies, sino también cuántos individuos de cada especie puede haber, no, eh, no directamente, pero sí en, la, en colaboración con los especialistas. Para ello hay muchas formas de ayudar. Eh, hemos hablado en, en distintas ocasiones de, de, de, otros, de otros programas, ¿no? hemos hablado en, estas, en este año ya del Satin, del Noctua, hemos tenido varias sesiones al respecto. Hemos hablado de IBER, hemos hablado de Natural Air, de mortalidad en infraestructuras, hablaremos del ITER, que es eh, como, como poner de manifiesto el, de la el problema de la basuraleza. Pero eh, nos quedaba por hablar de, del SACRE. ¿no? Hemos esperado, eh, porque empezamos las charlas en diciembre, pero hemos esperado hasta, hasta ahora porque ahora en breve, ya en 15 días, eh, prácticamente en dos semanas, si no, si no he calculado mal, comienza el periodo de, de participación del SACRE. Eh, es el programa que más tiempo lleva, que más personas han participado y cuyos resultados más eh, demandados están por parte de administraciones para intentar conservar las especies que, que tienen en su competencia, en su territorio donde tienen competencia. ¿no? Eh, pero luego hay mucha, se puede participar a muy distintos niveles, es decir, si tenemos peques en casa o conocéis o sobrinos o amigos que tengan hijos y demás, pues oye, pues hay distintas formas de colaborar y que desde pequeños ya empiecen a, a, a participar y en, en en conocer lo que es la ciencia ciudadana. ¿no? Por eso está este programa, también de Verlife Internacional, en el que participamos socios todo, de, de toda Europa y también de África, eh, que bueno, pues eh, no, no son datos que luego se vayan a utilizar a nivel, a nivel científico, a priori, aunque bueno, se, puede, se pueden utilizar, pero sí son datos que pueden ayudar a, a dinamizar la participación desde pequeños de los, de los niños y niñas. ¿no? Se trataría de, pues, veis eh, siete especies que son las que ellos tendrían que, que aprenderse, identificar y poder ir apuntando en una página web en la cual, pues bueno, pues luego se producen distintos sorteos, actividades y demás. Que, que, que bueno, que os animamos a que a que echéis un vistazo, sobre todo a aquellos que de, tengáis familia, que, que le puede resultar interesante. Bien, volviendo a los programas, eh, todos los programas tienen su, su momento de aplicación. Es verdad que algunos, como Iber, Natural Air, Mortalidad de Infraestructuras o el ITER por ejemplo, los podemos aplicar durante todo el año sin ningún problema y sin ningún tipo de. no, no tiene una metodología específica en cuanto al tiempo donde eh, cuando aplicarlo. Sin embargo, eh, hay otros programas que sí, eh, hablamos del SACIN, que es el segmento de los comunes invernantes, que tiene una, una época de, de participación desde mediados de noviembre hasta mediados de febrero. Eh, hablamos del NOCTUA, que es desde principios de diciembre hasta, hasta finales de junio, que podemos seguir participando. Eh, y luego tenemos eh, pues el SACRE, que empieza el 15 de abril, si no recuerdo mal, hasta el 15 de junio. Eh, luego, pues hay otros en los cuales son más específicos, como los censos de, de aves acuáticas, el censo de aves invernantes, el censo de aves reproductoras, que se hacen en determinados momentos, en determinados puntos, que eh, hablaremos a posteriori de los de, de la diferencia que hay entre censos y muestreos, ¿vale? Bueno eh... Bien, al final el objetivo que, que pretendemos es conocer el estado de conservación de las aves. Esta diapositiva es interesante si, si queréis investigar un poquito más en ello, que escaneéis ese código QR, porque eh, lo que os va a enlazar a, a los criterios internacionales de la UICN. La UICN o, o IUCN, como veis ahí, es el, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Esta, esta asociación o esta unión de asociaciones lo que intenta en sus reuniones anuales es eh, generar unos criterios estándar eh, en todo el mundo en lo cual pues, bueno, eh, se puedan aplicar a nivel regional de manera que cuando se hagan unos estudios a nivel mundial podamos establecer o categorizar eh, el estado de conservación de nuestras especies. Eh, como veis no solo espe se especificó de las aves sino también de mamíferos, insectos, de todas las especies a nivel mundial. Sí que es verdad que las categorías que nos establece la, la OICN como veis, como veis aquí, eh, pues son esas que veis de menos, si empezamos desde abajo hasta arriba, pues son las categorías que, que nos establece el riesgo de extinción de las distintas especies. Estas categorías no son unas categorías a nivel legal, es decir, una vez las establece eh, las asociaciones que participamos dentro de la UICN, no tiene una aplicación directa en los estados, eh, donde que se pueden pero sí se pueden basar en ellos. Es decir, eh, no encontraréis en el BOE eh, que el urogallo cantábrico, eh, por ejemplo, está, está en peligro crítico. Vais a, encolar, vais a encontrar que está en peligro de extinción. Entonces, eso lo que equivale es eh, a que luego se produzcan unos planes de recuperación de, la, de determinada especie. Pero, a pesar de que no son las categorías eh, legales, sí, como digo, influyen mucho en la legalización o, digamos, en, en el establecimiento de eh, estas, estas categorías dentro de la legalidad eh, de cada país. ¿vale? Entonces eh, sí que es conveniente que a pesar de que para hacer nuestros eh, programas de seguimiento y eh, analizar esos datos, luego vamos a decir, eh, en función de las categorías UICN, cuando vayan a establecer las autoridades eh, los catálogos de especies amenazadas con las categorías legales, sí se van a basar en estas otras categorías. ¿vale? Entonces, ¿cómo establecemos...? En las, las distintas las distintas categorías pues en base a, a cuatro criterios que a su vez tienen subcriterios si veis el, el PDF que he podido descargar eh, escaneando ese código QR pues vais a ver que hay un montón de subcriterios pero a grandes rasgos si empezamos desde el criterio de eh, serían los criterios de posibilidad de extinción vale entonces un criterio D de una población muy pequeña donde solo una especie está solo en un determinado lugar con una determinada población y la población es muy pequeña, cualquier mínimo cambio que se produzca en el estado de conservación de esa, de esa especie lo que va a provocar es que esa especie mmm, se acabe extinguiendo. Entonces hay que prestar mucha atención y elaborar los distintos planes de recuperación lo antes posible y lo más eh, eh, incisivos o lo más fuerte posible para evitar esa extinción, ¿no? Eh, luego por otro lado si seguimos subiendo en menor riesgo de extinción pues tenemos las poblaciones pequeñas y que tiene una tendencia poblacional en declive eh, esta, este tipo de criterio hace que no sea tan temible la extinción pero sí que esa tendencia eh, queramos que se revierta de alguna manera, intentar actuar sobre las amenazas que puedan actuar sobre esa especie y revertirlas el siguiente criterio es el criterio B en el cual eh, nos basamos ya más en el área de distribución de la especie, es decir no es lo mismo que una especie o una población de una especie eh, esté, esté en una población muy pequeña y que esté a punto de extinguirse, quizá, en, imaginaros, en la península ibérica, si, por ejemplo, podemos encontrarla en Asia en grandes, en grandes poblaciones. A nivel mundial no es tan preocupante, a nivel nacional, por eso es importante siempre hablar del nivel eh, regional o del nivel geográfico en el que nos estamos moviendo, porque sí que sería muy importante a nivel nacional para nosotros, que se acabe extinguiendo, por ejemplo, el urogallo. Eh, el urogallo, nuestras, nuestras poblaciones, eh, en principio, si hablamos del urogallo cantábrico, pues es una, una población exclusiva de la cordillera cantábrica. Si hablamos del urogallo en general... Eh, pues tenemos también urogallo en, en Pirineos, la población pirenaica, que está algo mejor que la Cantábrica, aún así todos todo formarían parte de la población mundial de urogallo en el cual, pues si bien no es, sería preocupante eh, que se extinguiera, entre comillas aunque sí que lo es, en, en España eh, tenemos muy buenas poblaciones o con buen estado de conservación en la península eh, escandinava o incluso en Escocia donde poco a poco, después de mucho trabajo han conseguido ir recuperando las poblaciones de esta especie eh, y finalmente lo, lo criterio de los criterios más importantes que tenemos es eh, el estudio de la evolución de, la, de las distintas poblaciones a nivel que, que fijemos geográficamente esto qué quiere decir que cuanto más colaboremos que cuantos más datos tengamos a lo largo del tiempo más vamos a ser capaces de aprender y más vamos a ser capaces de conservar eh, estas especies si la evolución de la población es positiva, pues podemos reducir la, el esfuerzo, los recursos que tenemos sobre esa especie. Si la tendencia es negativa o descendente, pues tenemos que eh, em, desarrollar una serie de estrategias de, de conservación sobre las determinadas especies. Eh, me pregunta veo eh, Eduardo me pregunta dónde se pueden ver las sesiones grabadas. Cuando terminemos el periodo de sesiones, eh, os las pondremos en, en YouTube. ¿Vale? Probablemente pues, después de Semana Santa empezaremos a subir algunas, algunas sesiones Aunque seguiremos aunque subiendo, pero para finales de abril-mayo empezaremos a subir sesiones eh, Bueno, aquí repasamos de nuevo las categorías eh, Es interesante que, que echéis un vistazo Ya os digo, si escaneáis ese código QR podréis ver esto Y de todas maneras también lo podréis ver porque este, esta imagen está sacada del nuevo libro rojo eh, que os pasaré el enlace en el correo que os pasé de resumen, eh, que, que os pasaré pues eso, esta tarde o, o ya mañana, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante que veáis. Es muy interesante a su vez que, que veáis cómo funciona esto, es decir, primero, donde veis la, la flecha a la izquierda, eh, evaluamos eh, una especie o evaluamos el conjunto de especies. Estas especies pueden ser evaluadas. Porque tenemos cantidad de datos suficientes o porque tenemos una calidad de esos datos, que es que estos son suficientes, entonces podemos decir que tenemos evaluada una, una especie o directamente podemos decir que no está evaluada porque no tenemos datos, porque no hay recursos para, para poder evaluar dónde está esa especie, ¿vale? Y, y entonces, una vez, una vez ya sabemos que hemos evaluado unas determinadas especies, nos preguntamos, ¿son adecuados esos datos? ¿Tienen la calidad suficiente? En caso de que no la tengan, tendríamos la primera categoría, vale, aquí abajo, que serían eh, los datos insuficientes, DD, data deficiente. Si tenemos datos adecuados, suficientes, con una buena calidad, pues empezamos a evaluar esas, esas especies. Y, a, ¿Y dónde las ponemos? Pues desde en menor, eh, menor preocupación, que sería LC, que corresponde a Least Concern, tendríamos que la siguiente en riesgo de extinción sería casi amenazada, que sería Near Threatened, NT, eh, y luego pasamos a las tres más importantes, que son las que están en colores más cálidos, que es la categoría vulnerable, que se representa por V, en peligro eh, y en, finalmente en peligro crítico. ¿vale? Eso en, en cuestión de, de riesgo de extinción. Estas tres categorías son las que establecen que una especie esté amenazada. Cuando se habla en los medios de comunicación, que eh, a veces hablan de especies amenazadas, y nosotros decimos, bueno, ¿dónde está esa categoría? Bueno, esa categoría no está en ningún sitio. Se refiere a unas a especies que estén dentro de estas tres categorías. Es decir, en peligro crítico, que sabéis que según el último libro rojo hay 18 especies en, en España, eh, o en peligro o vulnerable. ¿vale? Y luego ya por último, pues están las extintas en estado silvestre, que se representa por extis, eh, EW, Extinct In The Wild, y extintas definitivamente, pues que sería EX. Por eso la, la planteamos como en. En negro, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el estado actual en, en la península, perdón, en, bueno, sí, en, la península ibérica, en España? Pues que tenemos 572 especies de aves. Y diréis, no, pero si la última lista creo que decía 624. Bueno, si retiramos de esas 624 especies rarezas eh, y especies sobre las que, bueno, no, no se ha podido trabajar, pues tenemos eh, 572 especies y las dividimos entre especies reproductoras, son el 53% de ellos unas 304, especies invernantes o migratorias, es decir, especies que vienen a pasar el invierno aquí, como por ejemplo grullas, eh, gran cantidad de anátidas, o especies que están exclusivamente en paso, como bueno, a veces nos pasa con, con determinadas especies, eh, eh, no exclusivamente, pero sí con, con especies que, que, bueno, que poblaciones crían en el norte de Europa y que por aquí solo, solo están en paso. ¿vale? Y finalmente tenemos las especies introducidas, especies introducidas que bueno, todos tenemos en mente cotorras y tácidos, eh, pues, bueno, eh, una serie de, de especies que eh, por mano del hombre eh, hemos colaborado en que, en que estén, en, que estén en, nuestro, en nuestra región. Bien, si analizamos esta, eh, estas especies en, en el libro rojo de 2021, pues eh, se ha producido un gran cambio con respecto al libro rojo de 2004, no en vano, 17 años, pues la evolución ha sido... Ha sido Afortunadamente, a mejor en cuanto a la calidad de los datos, no así en cuanto al qué ha pasado. ¿vale? Entonces, eh, pues hemos conseguido analizar 74,37% de las especies, han quedado 23 en el tintero, 23%, pero aún así, pues bueno, tenemos un total de 359, ahí veis, taxones o especies eh, analizadas, dentro de las cuales, pues bueno, 18 especies están en peligro crítico, 39 en peligro, y, y 33 vulnerables. Todas estas especies, como os decía, aproximadamente un veintipico por ciento eh, serían las que consideramos amenazadas. El resto, pues bueno, menor preocupación o casi amenazadas y, y otros con falta de datos o no evaluadas. ¿vale? Entonces, bueno, pues no, no está mal, sobre todo el gran cambio que se ha producido, como os comentaba, teniendo en cuenta que en el libro anterior, del 2004, pues fijaros la situación que teníamos. Eh, de un 37% que analizábamos, ah, hemos pasado un 74%, una verdadera barbaridad. ¿Por qué? Porque en estos 17 años que han pasado, pues eh, se han conseguido eh, recopilar una inmensa cantidad de datos gracias al trabajo de, de cientos, de miles de voluntarios. Eh, gente que, bueno, que ha colaborado en su tiempo libre a aportar esos datos y a, de alguna manera, colaborar en que el conocimiento de, de la bifauna en España sea mucho mayor y de mayor calidad, ¿vale? Aún así queda mucho por hacer, fijaros, casi un cuarto de las, de las especies no tenemos datos, no hemos podido analizarlos. Y bueno, pues eh, sería muy necesario porque al final casi siempre nos fijamos solo en especies grandes, que sea pues, de tipo rapaces y demás, que son más fáciles de detectar, pero quién sabe lo que está pasando con la curruca tomillera o con la carrasqueña, ¿vale? Entonces es, es importante que, que esas especies también Sepamos, sepamos lo que está pasando con ellas, porque pueden ser indicadores de una situación a nivel global pues, bastante preocupante, como, como ya sabéis. ¿no? Eh, bueno, este, esta tabla lo único que hace de nuevo es comprobar la, la, el inmenso cambio que ha supuesto el libro rojo y la colaboración de eso, de, de cientos y de, de miles de voluntarios como vosotros pues que, que quieren colaborar y participar en este tipo de programas. Eh, esto se hace, pues... Eh, al final, eh, a través de la ciencia ciudadana, ¿no? que es lo que resume este cuadro. Para determinar el estado de conservación de las aves, necesitamos que muchos voluntarios eh, donen esos datos, donen ese tiempo a los especialistas, los especialistas lo interpreten, sean capaces de analizar y sacar unas conclusiones y al final establecer unas prioridades de conservación que los voluntarios también y las personas en general van a poder disfrutar. De, de que esa especie pues, este, sea conservada durante más tiempo. ¿vale? En, en final, lo que es es un poco un acto, si me apuráis, hasta, hasta egoísta por nuestra parte, que queremos seguir disfrutando de lo que nos gusta y para disfrutarlo, pues colaboramos eh, en, en su conservación de esta manera. ¿vale? Eh, una vez tenemos eh, los datos que hemos visto antes, pues bueno, pues lo ideal es que se genere un catálogo de especies amenazadas, el, el CNEA que se llama, que es el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, eh, y esos eh, catálogos de especies amenazadas nos van a posibilitar unos planes de, bueno, nos van a posibilitar, de, entre comillas, unos planes de recuperación y gestión. ¿Cómo es esto posible? Pues fijaros, las administraciones, eh, ya sean autonómicas o nacionales, están obligadas a, a generar unos planes de recuperación para todas aquellas especies que estén en peligro de extinción. Y aquí es donde quería, queremos volver a las categorías, es decir, las especies en peligro de extinción no son una categoría UICN como las que tenéis en este en esta tarta, ¿vale? Las tienen que trasladar las propias administraciones. Entonces, hay veces que las administraciones se pues, hacen un poco las eh, olvidadizas o bueno, o, o que, como decía, que no tenían recursos en determinados momentos para, para poder abordar esta situación. Y, pues ocurre como en casos como en la comunidad de madrid que el, el catálogo de especies amenazadas anterior así, es del 1992 pues bueno pues fijaros son ya han pasado si no hago mal los cálculos 39 años vale 39 años que tenemos que estamos trabajando con, con, con, con unas especies que el otro día me leía ese ese plan de bueno perdón ese, ese catálogo de especies amenazadas de, de madrid y estamos eh, a, hablando de que hay Alondra Rigotí en Madrid, que no sé en qué año ha, ha podido haber, pero, pero bueno, para que os hagáis una idea. no Ese, ese catálogo de especies amenazadas de la Comunidad de Madrid pues debería ser actualizado eh, para que podamos trabajar en en pro de, su, de, de, de las especies que, que tenemos, en este caso, en la Comunidad de Madrid. Seguramente, si, si miráis vuestras comunidades autónomas, de donde seáis vosotros los catálogos de especies amenazadas, pues algunas los tendrán bastante actualizados, otras no tanto. Algunas ni siquiera tendrán porque no están obligadas a tenerlo. Sí están obligadas a que una vez tengan esos, esas especies eh, catalogadas legalmente, pues a generar unos planes de recuperación. Pero mientras no tengan eh, catalogadas esas especies, pues no tienen tampoco obligación de planes de recuperación. ¿vale? Y en eso es una de las labores que estamos trabajando desde organizaciones como SEO, como otras asociaciones eh, relacionadas pues, con las aves o con la conservación de la naturaleza, para que se actualicen esos catálogos de manera que se pueda trabajar con los planes de recuperación. ¿De acuerdo? Espero que no me haya entretenido mucho, eh, y, y porque sí que es importante esta, esta historia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que os surja? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión o curiosidad? Vale, pues si no hay dudas, pues continuamos. A ver, ah bueno, visto que tenéis, eh, se ha arreglado, ahora, ahora voy con la pregunta que tienes, Rogelio. Vamos a ver, eh, ¿se ha arreglado hoy los problemas que tenía Agustín o, o alguna persona? ¿Lo veis todos bien? ¿Me escucháis no, bien? Yo sigo teniendo el mismo problema, me desaparece y se me pone en negro y tengo que darle al iconito donde estás tú, donde está tu imagen para que me vuelva a salir. ¿Y tienes, no sé la, tienes la ventana abierta bien? A mí está al máximo, sí. Pues eh, la verdad no es que yo, no, yo. lo estás viendo con, con navegador o con el programa, con Teams? Es con el navegador. Va, y no, en yo. tablet o ordenador? En estoy en un PC. Voy a salir y voy a volver a entrar a ver si así lo... Vale, vale. vale. Venga, está vale. otro No hay problema, está ahora. Bueno, eh, la, pues respondemos la pregunta de Rogelio, dice que si se sabe si la población de aves ha disminuido en estos 17 años. Pues mira, el, en cuanto a, a, a determinadas especies habría que evaluar en función de los hábitats donde estamos trabajando y para eso también sirve el SACRE y el Sacín y el NOCTUA, porque si os acordáis, que bueno, es algo que diremos posteriormente, eh, intentamos identificar que cada uno de nuestros recorridos o de nuestras estaciones de escucha se identifiquen con un hábitat determinado. En función de donde estemos, en función de ese hábitat, eh, las especies van a presentar unas tendencias eh, en, sus, en, su, en su población u otras, ¿vale? Entonces, eh, las especies, por ejemplo, relacionadas con medios eh, agrícolas o agropecuarios, pues van, de, van bastante mal. Van mal porque estamos intentando, eh, como seres humanos, eh, a producir más en menos tiempo, eh, producir de una manera más rápida, eh, quizá también incluso de, de peor calidad y eso equivale a intervenir de, con, en base a productos químicos a, a, a, a intentar optimizar eh, de alguna manera la cantidad sobre la calidad y e implica que, pues, que haya insecticidas que haya herbicidas que al final son lo que comen o donde se refugian o donde pueden criar las distintas especies de insectos que luego son el, el alimento de nuestras aves entonces eso en las agropecuarias las forestales pues algunas, for algunas forestales algunas zonas están en ascensos, eh, otras tendencias son descendentes. Yo os animo a que os reviséis los, eh, los, los resultados, los, las publicaciones de resultados de estos programas. De todas maneras, al final creo que hay una presentación, eh, perdón, una diapositiva en la cual hablamos en conjunto de en función de las, de las, del grupo de especies que estemos hablando, las tendencias poblacionales. ¿vale? Así que lo, lo veremos después. Bueno. En cuanto a los eh, antecedentes de este tipo de, de programas, en, en España, pues bueno, pues en 1981 fue la primera, la primera, se si creó una comisión de censos de aves terrestres en la cual, pues bueno, se intentó establecer alguna serie de, de censos de la mano de la RSPB que nos ayudaba en aquel entonces a ver si podíamos establecer algún tipo de censo de este tipo, porque claro, ellos sabían lo que ocurría en su país, pues llevaban, si veis aquí en esta tabla, desde el año 62, haciendo censos de, de este tipo, como estreos, y, y, vale, yo sabía lo que pasaba allí en primavera, pero no sabía lo que pasaba aquí en invierno, no sabía lo que pasaba aquí en, en nuestra primavera. Yo se podía influir de una manera u otra en, en el resto de aves, ¿no? En el resto de aves de Europa. Entonces, pues poco a poco se ha ido influyendo para que, después de que los primeros fueron los finlandeses, fijaros, en el año 41, eh, después del Reino Unido, pues poco a poco... Eh, se, hayan, se hayan establecido distintos censos con los criterios más o menos iguales o muy parecidos y que valgan posteriormente para hacerse una idea del estado de conservación de las aves a nivel europeo. Actualmente eh, toda Europa tiene afortunadamente con, eh, programas es, eh, muy parecidos al SACRE o similares que permiten una comparación de los datos e incluso un análisis de esos datos eh, a nivel global que nos hace conocer pues, el estado de conservación de las aves a nivel europeo. Aquí en España, pues, como os digo, en el 81 se estableció la primera prueba, se publicaron los resultados en, en la antigua cartilla, que la revista de, de SEO, y en, finalmente pues, bueno, se, se fue trabajando durante 15 años con técnicos especializados y en el 96 se abrió por primera vez a la participación de voluntarios eh, aficionados en, en estos programas de seguimiento. Eh, así fue como empezó el SACRE, un año después, este año cumple 25 años el Noctua, y ya un poco más tarde, pues ya en el 2008, se comenzó con el, con el Sacín, que es el que menos tiempo lleva, pero quizá pues, uno de los que más fuerte ha empezado, por ya la tendencia y la inercia que llevaban ya el resto de programas, pues se ha permitido esa, esa, esa, esa participación. ¿no? Bien, eh, vamos a hablar del SACRE, vamos a ver que, que pues bueno, no solo... Las especies que, que tenemos, como veis, que pueden aparecer ahí, que son especies que pueden estar eh, continuamente en, en nuestra de forma residente en, nuestra, en nuestro ámbito territorial, o, bueno, especies que solo vengan a criar. De esas especies, me consta que algunos lo sabéis, pero eh, aquellos que, que quieran intentar jugar, adivinar, de esas especies que veis ahí, ¿qué especie es la que no es residente y solo viene a criar aquí? ¿Alguien se anima? Lo podéis poner por el chat o si queréis abrir el micrófono, adelante. ¿Alguien se anima? El abejaruco. El abejaruco. Bien, bien, ahí he visto varios micrófonos. Bien. <ríe> bien. Sí, sí, efectivamente. Bien, Sonia, bien, bien, Tommy, bien todos los que habéis intervenido. Efectivamente es el abejaruco. El resto eh, está presente la especie como tal. Pero sí que ocurre, por ejemplo, que los petirrojos, eh, los, los carboneros, eh, los, las palomas torcaces, pues mientras que son una especie residente, es decir, la vemos durante todo el año en la península ibérica, es cierto que en invierno vemos muchas más, porque migran poblaciones del norte de Europa a pasar el invierno aquí. Entonces, bueno, pues hay una mezcla de poblaciones de distintos lugares, lo cual viene estupendo para la mezcla para una mezcla genética a la hora de la, a la, hora de la reproducción, ¿no? Para, ¿no? para evitar esa endogamia a nivel, quizá, pues muy alto, que, que podría ocurrir en, en poblaciones muy pequeñas, que es uno de los grandes problemas. Bien, pues vamos a hablar de la metodología. Es, es interesante que, que prestemos atención, aunque ya sé que habéis visto esta diapositiva en, en otras ocasiones, pero sí es muy, muy, muy interesante que sepamos la diferencia de las distintas metodologías. ¿Por qué? Porque cada metodología se aplica de una manera distinta, con un motivo, con una razón. Y también que sepamos la diferencia que hay entre un muestreo y un censo. vale, Mientras que un, en un censo eh, lo que vamos a hablar es de, de que vamos a intentar contar todas las especies que hay en un determinado lugar en un determinado momento y todos los individuos que tenemos de esa determinada especie en ese determinado lugar, en ese determinado momento, un muestreo lo que pretende es coger una muestra. ¿vale? Es decir... Eh, en este lugar, a esta hora, tenemos esto. Pero eh, lo que vamos a hacer es extrapolar en base a unos análisis estadísticos de qué es lo que ocurre. ¿Vale? Porque vamos a hacer una muestra. pues En el caso del SACIN hablábamos de, de esos recorridos. O en el caso del SACRE pues, hablamos de estaciones de, de escucha y observación, como pasaba en el Noctua. Pero en los censos, no. En los censos, igual estamos dos, tres, cuatro horas, lo que diga la metodología que estemos aplicando, en un determinado lugar. Eh, contando todo todo todo todo todo todo y viendo todo entonces así pues aún así se nos escaparán determinadas especies pero es posible que si estamos observando imaginaros una colonia de buitre leonado en un cortado vamos a después de dos horas imaginaros que estamos ahí observando vamos a, a contar todos los nidos y vamos a contar todos los individuos que están ahí se nos escapará alguno pero igual si hay 100 eh, contamos 98 o 97 es decir nos aproximamos muchísimo vale en, en las muestreos no, vamos a encontrar un, un momento determinado en el que bueno, pues nos va a servir para extrapolarlo. Según estos tipos de, de muestreo, eh, pues según el tipo de programa tenemos distintos muestreos. ¿vale? En función del conocimiento que tengamos o a la experiencia que tengamos, pues tenemos las estaciones, que serían, pues, determin... nos vamos a un determinado lugar y estamos ahí pues, escuchando y observando eh, lo, que, lo que podemos ver. Eh, también podemos hacerlo andando. Es decir, desplazándonos, podemos hacerlo en forma de recorridos Luego están los mapeos de territorios Los mapeos de territorios se suelen aplicar en lugares que son de una, de una extensión determinada eh, Es decir, eh, si conocemos un lugar, imaginaos una finca de 6, 7 hectáreas, 8 hectáreas En los cuales pues, tenemos distintos territorios de ese, dentro de ese, de ese lugar En el que sabemos que hay pues, una zona que puede ser una laguna Otra zona que es un bosquete eh, Otra zona que es una zona así cultivada pues bueno, podemos ir pensando de esos territorios de forma con la misma metodología mientras nos vamos desplazando. ¿no? Entonces, se aplica a, a zonas muy determinadas. Luego, por último, ya si nos especializamos mucho más, tenemos las capturas y los marcajes. No deja de ser ciencia ciudadana eh, los anillamientos, no deja de ser eh, ciencia ciudadana pues, otros métodos de captura, como puede ser el programa Migra, que si no conocéis os invito a que paséis por la web Migración de las Aves en el cual pues, bueno, se ha dotado de, de mochilas GPS o de chips GPS a distintas especies, en los cuales pues bueno, cuando se vuelven a recuperar eh, en su momento de reproducción o su momento de invernada, pues se recuperan esos datos eh, y se, se conoce pues, de una forma mucho más exacta el tiempo de migración, el, los lugares por donde han pasado, sus rutas migratorias, si migran juntos, separados, etcétera. Entonces, bueno, pues es una, una forma muy interesante de, de conocer ese, ese, es, esos eventos eh, en, las, en las vidas de la biología de las, de las aves. Eh, pero bueno, en los programas típicos de seguimiento de SEO, pues tenemos especialmente, como sabéis, las estaciones y los recorridos. En particular en el SACRE, pues hablamos de las estaciones. Y el SACRE además, tiene, bueno, perdón, perdón, tenemos estaciones y recorridos desde el 2020, ya se me había olvidado. En el 2020 se, se estableció una nueva un nuevo criterio de, de, de una metodología en el cual podemos participar. No se ha dejado las estaciones, pero se ha ampliado a recorrido para promocionar el, el que participe más gente. Entonces, bueno, en cualquier caso, lo nuevo que tenemos con respecto a otros programas que hemos venido viendo otros eh, en otras ocasiones, como el y el Nocto, es que en estos casos sí vamos a meter eh, la banda. ¿Vale? La banda nos sirve para, para conocer la diversidad que tenemos el, en, el, en nuestro muestreo. Una banda es a imaginarnos una distancia, ya sea en una estación de escucha en la cual pues hacemos un círculo y en el particular en particular el SACRE pues decimos eh, establecemos una banda de 25 metros. Si imaginamos, tenemos que tener en cuenta lo que son 25 metros y a partir de ahí diferenciamos lo que vemos más allá de 25 metros y lo que vemos dentro de esos 25 metros. ¿De acuerdo? Eh, en, el, en los recorridos igual, nosotros vamos caminando y lo que establecemos es a ambos lados de nuestro camino, 25 metros a un lado y 25 metros a otro. De manera que habría que apuntar lo que esté dentro de 25 metros y fuera de 25 metros, diferenciarlo. ¿vale? Hay otra vuelta de tuerca más, que sería algo más complicado, que es conocer la distancia a la que va, estamos haciendo la observación. Eso, afortunadamente, digo afortunadamente, porque es relativamente difícil de interpretar, eh, no, no lo tenemos dentro de los programas de seguimiento. Eh, no lo aplicamos así porque sería una forma de dificultar la... Es verdad que es, da unos datos más exactos, pero es más difícil de colaborar a gran escala eh, en, en los programas. Y es verdad también que tengamos en cuenta que lo que, tenemos, lo que intentamos un poco aquí es al, al, lo que se puso de moda ya hace, uno, hace una década quizá, que son, eh, o incluso más, seguro que algunos sabéis más, es eh, sobre el Big Data. Es decir, cuanto más datos tengamos... Aunque esos datos no sean muy exactos, más vamos a ser capaces de acercarnos a la realidad, ¿no? lo que se llama el efecto diana. Eh, si nosotros lanzamos a una diana, eh, sin ser especialistas o ser profesionales de los dardos, pero lanzamos 10 eh, dardos a una diana igual, mmm, con uno nos acercamos muy, mucho, muy mucho al centro. Si tiramos 100, igual son 10, pero si no somos 100 personas, sino que somos miles, de personas, al final muchos datos van al centro. Entonces vamos a ser capaces de, eh, de interpretar la realidad y que la calidad de los datos sean mucho mejores. vale Entonces con ese objetivo eh, pues vamos a, vamos a ver cómo hacemos el SACRE. ¿vale? Eh, como os decía, desde el 2020 se han establecido dos formas de hacerlo. Eh, aquí cada uno puede elegir la que más le apetezca, la que, más, eh, la que mejor le, le parezca. Eh, a mí es verdad que me gusta más la de estaciones de muestreo, pero bueno, porque yo lo he venido haciendo así y ahora ya me cuesta un poco pensar en, en el en el en el sacre con recorridos. Pero es verdad que es mucho más sencillo y sobre todo es más agradable. ¿vale? Es más agradable porque vas al final al fin y al cabo acabas dando paseos que al final que es como casi todos hemos empezado a, a disfrutar de la naturaleza y a meternos en el mundo de la ornitología, ¿no? Entonces bueno. Pues hay dos formas de hacerlo, como veis en esas imágenes, la de la izquierda sería, un, nos pondríamos en un lugar, eh, pensaríamos en 25 metros a la redonda y bueno, pues ahí, ahí haríamos la estación. ¿Que lo queremos hacer al revés? Bueno, perdón, al revés, en recorridos, pues bueno, pues ahí tenéis eh, hacer un recorrido, bueno, ver, pues nos fijamos 25 metros a cada lado de ese recorrido y tendríamos que, que ir apuntando las cosas. Pero es que además luego está la versión urbana, ¿os acordáis que en el SACIN también hablamos de una versión urbana? Y que y en, el, y en el Sacre pues también tiene otra, ¿no? Porque al final no llega ese no llega, eh, una, una zona urbana, una zona de ciudad, de pueblo, eh, no deja de ser otro hábitat más. e Incluso hay especies que se han habituado perfectamente a, a esas zonas y no les vamos a encontrar en otro sitio, ¿no? Hablamos de, de las palomas bravías, ya son domésticas, hablamos de, de los gorriones hablamos incluso de, de rojos que cada vez les vemos más exclusivamente en las proximidades, la periferia de, de pueblos incluso eh, hasta ahora, pues por ejemplo la tortola turca era una de las, de las especies que estaba muy localizada en, en zonas periurbanas, bueno eh, ahora vemos como poco a poco van, van también apareciendo en zonas un poco más naturalizadas, pero bueno son especies que quizás sean más típicas de, de zonas, zonas urbanas bien diferencias entre ambos como ya os digo eh, como nosotros lo queramos hacer eh, las únicas diferencias está entre si hacemos el sacre en campo vale fuera de zonas urbanas pues tendríamos que aplicar eh, tenemos que por cada cuadrícula que luego veremos lo que son por la cuadrícula de 10 kilómetros por 10 kilómetros eh, tendríamos que diseñar 10 eh, perdón 20 estaciones vale sin embargo si, si lo hacemos en una zona urbana con 10 estaciones nos valdría, ¿vale? Para, para hacer, eh, para aplicar el, este programa. Ahora, si lo hacemos en recorridos, exactamente igual que el SACIM. ¿Os acordáis cómo era el SACIM, no? Eran un, un, un, lo diré, es un, vamos a hacer un itinerario, ahora me salió la palabra, un itinerario en lo cual cada itinerario está compuesto de 8 recorridos, ¿vale? Eh, como veis en la, en la imagen de la derecha, pues bueno, esta persona tiene en una, misma, en una misma cuadrícula, pues tiene tres itinerarios con cada uno con sus ocho recorridos, ¿vale? Si lo hacemos en urbano, pues ahí sí que lo, lo reducimos de nuevo a la mitad, o sea, es decir, en campo, perdón, en urbano se reduce a la mitad lo que hagamos en campo. Y si lo hacemos con estaciones, pues son 20 estaciones en campo, eh, 10 estaciones en urbano. Si lo hacemos con recorridos, ocho recorridos por itinerario en campo y cuatro recorridos por itinerario en urbano. ¿Nos hemos quedado con ello o os he hecho más lío de lo que, de lo que os quería explicar? ¿Vamos bien? ¿Alguna respuesta afirmativa o interpreto que me he liado yo solo? <ríe> bien, bien, vale, gracias Tommy, gracias. Gracias. Genial. Vale, estupendo. Gracias. Os, os agradezco el feedback, ¿eh? que si no, a veces parece que estoy hablando solo y es un poco rollo. Vale, entonces, eh, vamos con el tradicional, el SACRE, la metodología tradicional del SACRE. Bien, tenemos una cuadrícula, veis en la imagen, de 10 kilómetros por 10 kilómetros, que cada uno seleccionaríamos, luego diré cómo se, cómo se haría esto. Y que cada uno seleccionaríamos, pues normalmente seleccionamos pues, la zona que nos pille más cerca o la que tengamos más ilusión por conocer porque es la que vamos a, a, al campo normalmente o cerca de nuestro pueblo, etcétera vale Entonces seleccionaríamos esa cuadrícula y lo que tenemos es que disponer 20 estaciones de escucha y observación en torno a esa cuadrícula. Podemos hacerla dispersada, como veis aquí, que está dispersada en toda la, en toda la cuadrícula o podemos hacerlas concentradas en determinados sitios. Hay solo una serie de condiciones que vamos a ver, ¿vale? Entonces, cada una de ellas tiene que estar separada. Si la hacemos en coche, un kilómetro. Entonces, obviamente, si lo vamos a hacer en coche, pues es mucho más sencillo que, que lo hagamos más disperso y abarquemos casi la totalidad de esa, de esa cuadrícula. A menos que os pase como a mí. En mi cuadrícula, por ejemplo, cruza la sierra de Guadarrama por medio, en diagonal, y entonces eh, yo solo... La podría hacer en, en uno de los en uno de, lo, de las dos vertientes Porque si la te, lo quisiera hacer en las dos la, El desplazamiento es tan largo Que tardaría hasta media hora entre una estación y otra Entonces no, no tiene mucho sentido hacer eso vale Aparte de luego La posibilidad de, de acceder a determinados puntos Que es bastante difícil en zonas de montaña Entonces, bueno, si en este caso que veis en la imagen Pues es una zona con caminos con, con pistas o con carreteras que permite un acceso más rápido y mejor pues estupendo porque cubriréis más, más más extensión vale pero en cualquier caso si es en coches hay una separación de un kilómetro y si es andando o en bici pues lo podemos hacer con separaciones de 500 metros esto se hace para que no tardemos mucho vale para que no aunque las primeras veces os costará como a mí me costó eh, el, el empezar, igual, pues sea las, no sé, ahora amanece, pues ahora sobre las 8 de la mañana, pues yo empezaba pues sobre las 8, igual acababa a las 12 y media, quedaba cuatro horas y media en hacerlo, porque bueno, no tenía la experiencia, entonces no, no había manera de me había puesto las estaciones en determinados puntos que eran de difícil acceso, entonces cometí una serie de errores que ahora os explicaré para que vosotros no los cometáis, no los cometáis y podáis diseñar vuestra, vuestro estudio de forma, de forma más, más fácil y sencilla. ¿no? Entonces, eh, lo que sí tenemos que hacer son dos visitas cada primavera. Aquí pone adaptar a latitud y altitud. Es verdad que en función de si somos del norte de la península ibérica, pues eh, igual es mejor que lo hagamos en la segunda Parte de, del periodo. Eh, sí, Rogelio, se puede elegir cualquier zona, efectivamente. Pero como os decía, si estamos en, la, en el norte de la península ibérica, pues en el primer periodo que veis aquí, que es del 15 de abril al 15 de mayo, igual es mejor hacerlo la segunda semana de mayo, ¿vale? Y el, la segunda visita, hacerla la segunda semana de junio. ¿vale? Dejando un, un mes en, entre medias. Sin embargo, si estamos en el sur de la península ibérica Imaginaos Doñana o, o Málaga, Almería, Granada, por ahí Pues obviamente el, es mejor ir, irse a la primera parte Pues hacerlo la tercera o cuarta semana de abril Y la tercera o cuarta semana de mayo Vale, Eso se, se trata un poco de adaptarla Eso sí, muy recomendable eh, que siempre sea en las mismas fechas O parecidas, es decir si lo hacemos el 17 de abril, la primera visita no quiere decir que todos los 17 de abril tengamos que hacerla. Si lo podemos hacer estupendo, pero no tiene por qué. Podemos adaptarla en función del tiempo. Es decir, si la primera, el primer año lo hacemos el 17 de abril, el siguiente año resulta el 17 de abril. Está, viene una serie de tormentas durante cuatro días y está lloviendo, pues no vamos a ser... va a haber un sesgo bastante importante ahí de, de la, en la observación. Entonces vamos a esperar a que se pase la tormenta o lo hacemos antes, y, y lo hacemos, pues en vez del 17 de abril, lo hacemos el 23. No pasa absolutamente nada. Tenemos más o menos una semana por delante y una semana por detrás, es decir, 15 días, en lo que podemos adaptar e intentar hacer el, hacer el muestreo de, eh, más o menos en, en, con las mismas condiciones, ¿vale? que es de lo que se trata. Eh, pero sí, eso, aproximarlo siempre en torno a la, a la misma fecha que lo hagamos. Y separarlo aproximadamente un mes uno de otro. ¿Vale? No, imaginaos que lo queremos hacer el 14 de mayo el primero y hacemos la segunda visita el 17 de mayo, pues no tiene ningún sentido, porque vamos a ver prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, si lo hacemos a finales del primer periodo, lo hacemos a finales del segundo, ¿vale? Intentad que haya un mes de separación entre uno y otro. Y bueno, luego desde siempre lo de la banda. Intentad hacer una medición de que son 25 metros, dad 25 pasos así grandotes y más o menos, pues sabéis, os hacéis la idea de lo que son en las distintas estaciones, ¿Vale? Bien, en cuanto al sacre eh, de, estaciones, de estaciones urbano, pues hemos dicho que en vez de 20 estaciones vamos a hacer 10, ¿vale? Cada estación es, eh, no lo he dicho antes, o sí, sí, son de cinco, son de cinco minutos. Cada estación de escucha y observación son cinco minutos, ¿vale? No más no menos. Es decir, podemos estar disfrutando un montón del momento porque estamos en no en, imaginaros en, nos toca cerca de un humedal y hay un montón de especies en ese día ese día, y estamos disfrutando, y llega los cinco momentos, los cinco minutos, que nos va a decir la aplicación, que luego veremos, y nos tenemos que ir diciendo oh, no, no, es que hay muchas cosas y no me ha tiempo a censarlas todas, no. Hay que ser estrictos, es un, es un estudio científico, ¿vale? Para pajarear y para disfrutar eh, a tope tenemos, tenemos todo el año. En este momento vamos a hacer un estudio científico, vamos a ser estrictos, ¿vale? Vamos a intentar que esos resultados sean válidos y nos valgan para, para, para que esos estudios pues, puedan luego eh, resultar en buenas publicaciones y fiables, ¿de acuerdo? Entonces, bueno... Eh, eh, buena pregunta, Rogelio ¿Qué área aproximada ocupan las 20 estaciones a 500 metros? Pues, a ver eh, 500 metros es el, es el mínimo ¿Vale? Entonces, lo ideal es que cuanto más cubras De esa, de esa cuadrícula De 10 por 10 kilómetros ¿Vale? Eh, pues mejor Que no se puede, como te digo Yo, en mi caso, es la mitad Porque no puedo cubrir la otra mitad Es verdad que se podría hacer dos sacres En la misma cuadrícula Cubriendo una vertiente de la montaña Y la otra vertiente ¿Vale? Si queremos y si tenemos tiempo, pues se puede hacer. Si os fijáis en esta, en esta imagen, aquí hay tres recorridos, perdón, tres itinerarios, ¿vale? Con cada uno con sus ocho recorridos. Entonces, bueno, ¿el área que tiene que ocupar? Una cuadrícula. ¿Que lo quieres hacer todos en una cuadrícula? Bien, lo ideal es que cuanto más cuadrículas ocupemos, más cobertura vamos a tener y más representativo va a ser de la, de, de la península ibérica, ¿vale? En cuanto al urbano, les decía, las estaciones, pues igual reducimos a la mitad, de 20 estaciones ponemos 10, nos separamos eh, pues más o menos dos manzanas entre entre cada, entre cada calle, fijaros, pues esto es, si no lo veo mal, en esta imagen es el retiro en Madrid, entonces pues bueno, pues pone una en un punto y separa el resto de, de esa, pues unos, pues lo que vienen a ser, pues dos manzanas que podrán ser, ¿cuánto? Pues unos 200, 300 metros, más o menos. Eh, entonces, eh, una vez establecemos esas estaciones, pues simplemente se trata de ir eh, por orden, siempre en el mismo orden la, la primera estación siempre en, en, tanto en el, en el urbano como en el de campo, ¿vale? Siempre las estaciones en el mismo orden. No vale empezar a ah, hoy me viene mejor la 1, la 4 la 7, la 8, la 9, la 2 y otro día la 1, la 2, 3, 4, 5 No, no. Siempre tiene que ser en el mismo orden, ¿de acuerdo? Eso Tenemos que ser estrictos y muy metódicos ¿de acuerdo? Bien, eh, y entonces es igual, exactamente igual, mismas fechas, dos visitas cada, cada primavera, adaptar obviamente a según estemos, pues en el sur lo hacemos antes, en el norte lo podemos hacer un poco después y también de nuevo con, con banda, ¿vale? Eh, si queréis, para los que no hay, si habéis iniciado nunca y, y, y, y quizá pues es más sencillo empezar con un sacre urbano, ¿vale? Tanto de estaciones como de recorridos, pero bueno, si os animáis a hacer las 20 estaciones de un... De un, de un sacre en el campo, pues estupendo. Vamos, eh, genial. O si queréis hacer los dos, mejor todavía. Bien, ¿cómo se sabe las cuadrículas que están ocupadas? Lo vamos a ver después. Eh, me encanta Rogelio porque hace las preguntas exactas que si, si, si fuera. Vamos, a dar las mismas que tendría yo, efectivamente. Son, lo vamos a ver poco a poco después, pero primero quiero que, que estemos bien atentos a, a esto, ¿vale? Entonces, eh, bien, ¿cómo. ¿Cómo seleccionamos o cómo, cómo contamos las aves? ¿no? Eh, bueno, pues hay una serie de trucos o, o, de, o de indicaciones que tenemos que serían eh, si una ave que pasa volando, eh, aunque pase volando por encima de nuestra cabeza, la vamos a contar como que está por encima o por fuera de esos 25 metros. ¿Vale? Si, si vemos un bando de aves, intentamos estimar el número de individuos. ¿Vale? Es decir eh, mmm, Si ese a, Os, os eh, diría que os bajáis una aplicación que luego hablaremos de ella Que se llama Avisor para, para jugar un poco a estimar el número de individuos Es verdad que es difícil Pero, pero bueno mmm, A veces eh, nos quedamos muy cerquita ¿eh? os, os animo a que juguéis Porque además es un juego para jugar Que os la bajéis Y os pasaré el enlace también en el, en el correo de resumen ¿Vale? Y lo, y lo tendréis ahí Avisor se llama Avisor a ZOR. Pero os lo pasaré en el correo para que podáis descargar la aplicación. Eh, bueno, eh, aquí también pues os comentaba para qué servía la banda, ¿no? Pues para cuantificar las poblaciones. Eh, interesante también que hay aves que no podemos identificar, que no la sabemos, que, o que en ese momento la hemos visto mal, bueno, pues se anota como especie desconocida. Si no sabemos algo, especie desconocida. ¿De acuerdo? Mejor que no poner nada. Ponemos especie desconocida, había algo más, pero no sabemos qué era. Entonces, ¿por qué 5 minutos y no 35? Pues porque veis en la gráfica, después de muchos estudios se ha visto, que hasta los cinco minutos es cuando se produce el máximo, eh, si comparamos esfuerzo, con número de especies. Más de cinco minutos no, no se recomienda que se esté. Eh, de hecho, eh, como cosa curiosa, como nota curiosa, si habéis participado o queréis participar alguna vez en las maratones ornitológicas, en, por ejemplo, se hace en una determinada provincia, pues dice, es por grupos, a ver quién ve más especies en 24 horas. Pues la gente que va a tope a ganar eh, hace estaciones de escucha y observación. Va a determinados puntos que los tiene estudiado y está cinco minutos. Aunque les haya fallado eh, tal especie o tal otra, da igual, cinco minutos. Porque prefieren hacer más estaciones que menos estaciones y estar más tiempo. ¿vale? Porque se ha comprobado que, que al final es como se ven más cosas. Entonces, o como se detectan más cosas. De esta manera, pues bueno, pues por eso se, se trabaja con cinco, con cinco minutos. Eh, para que os hagáis una idea, si la hacéis andando, pues bueno, pues 5 minutos por estación, 15 minutos andando. Más o menos en 15 minutos es lo que recorremos andando un kilómetro. ¿Vale? Bueno, eh, ha quedado claro. Mm, Repasamos en, en base a, lo, a las estaciones rápidamente. Pues bueno, en campo, 20 estaciones de 5 minutos cada una. Si vamos en coche separadas de un kilómetro, si vamos en bici o andando, pues mínimo 500 metros. ¿Vale? Eh, en el Sacre Urbano lo mismo, pero 10 estaciones en lugar de 5, mismas fechas y siempre teniendo en cuenta que tenemos que hacer tener en cuenta la banda respecto a los, a los recorridos bien, pues lo que intentamos es que eh, dentro de nuestra cuadrícula UTM de 10 por 10 kilómetros pues vamos a hacer un itinerario que ese itinerario va a tener 8 recorridos dentro de si sí. os acordáis el, en el Sacre lo que hacíamos era empalmábamos un recorrido con otro para que fuera lineal, ¿vale? A veces pues, se puede hacer circular, pero era todo un mismo, un mismo itinerario. El final del primer, eh, del primer recorrido eh, acaba donde empieza el segundo, el segundo acaba donde empieza el tercero, y así continuamente, ¿vale? Así hasta llegar al, al octavo. Eh, lo ideal es que eh, recorramos a un ritmo pajarero, es decir, en torno a unos 2 km por hora, que en 15 minutos recorremos entre 500 y 700 metros, ¿vale? Cada recorrido son 15 minutos. Vamos vamos andando, tu, tu, tu, 15 minutos. Esto nos lo va a cronometrar la propia aplicación donde vamos poniendo los datos. Y vamos, vamos cumpliendo o cerrando esos recorridos según vamos eh, trabajando. Haceros una idea que cada recorrido es una estación, ¿vale? Eh, a ver, Paula dice, no he entendido. ¿Se tarda 15 minutos en recorrer 25 metros? Mucho, ¿no? No, No, no, no, no. La banda es de 25 metros. ¿Qué es la banda? La banda es el espacio que tienes que tener en cuenta para diferenciar las especies que vas a ver más allá de esos 25 metros y entre tú y esos 25 metros. Los 15 minutos es para recorrer un recorrido que está entre 500 y 700 metros. Si te fijas en esta diapositiva, ¿vale? en, la, en la imagen de abajo, pone 500 a 700 metros, tardas 15 minutos en recorrerlos. Es lo que se recomienda. ¿Vale? Y dentro de esos 15 minutos Dentro de esos 500, 700 metros Tú tienes que diferenciar. La Sabes que vas a ver de, Entre tú y 25 metros y más allá de 25 metros ¿Vale? Lo vas a entender en cuanto veas La aplicación de una forma más específica ¿Vale? Genial eh, Vale, pues En cuanto a los recorridos, lo dicho Pues un itinerario con 8 recorridos Cada uno de 15 minutos Y en el urbano Pues igual, pues 4, 4 recorridos de 15 minutos cada uno, ¿vale? Se divide a la mitad, es así de sencillo Muy, muy, muy fácil, ¿vale? En cuanto al muestreo en recorridos Pues igual eh, Vamos caminando Anotamos lo que esté dentro de los 25 metros Fuera de esos, de esos 25 metros Si vamos eh, paseando Y que y se levanta un ave según llega, Si está al llegar, se anota ¿Vale? Eh, está al llegar y se va lo mismo pasaba con las estaciones. Si cuando hemos llegamos, nos bajamos del... coche Si empiezan a salir aves volando, esas aves estaban allí cuando hemos llegado. Entonces, intentamos eh, quedarnos con las especies que eran y las anotamos, ¿vale? Si pasa volando, se anota fuera de 25 metros y, y las que no sepamos, pues igual. Se anota como, como especie desconocida, ¿vale? Eh, aquí está, quería ver, quería poneros la diferencia que hay entre el sacín y el, y el sacre, ¿Vale? El, el sacre con, eh, con recorridos y el sacín que se hace con recorridos, ¿vale? La diferencia es que el sacín no se apunta eh, lo que está entre 25 metros de nosotros y 25 metros y más allá de 25 metros, ¿vale? Es la única diferencia. Y el resto es todo exacto. bueno eso y que obviamente las fechas, ¿vale? Vamos bien. Eh, me gusta que me planteéis todas las dudas, eh. me, vamos, que os animo a que como Rogelio y como Paula preguntéis y como Eduardo eh, os preguntéis las dudas, porque prefiero que, que me alláis con dudas, que para eso estoy, que, que luego os quedéis con dudas y no participéis porque tengáis, porque tengáis dudas, ¿vale? Entonces, bueno, ya sea ahora o por correo o llaméis a ASEO, eh, no hay ningún problema, si para eso estamos, ¿vale? Para que, para que podáis, para que podáis eh, entender el programa y la importancia que tiene. ¿Vale? Bien, ¿cómo elegimos las, las estaciones o los recorridos? Pues esto es lo más importante casi, ¿no? Porque, bueno, eh, ahora veremos cómo vamos a seleccionar nuestra, nuestra cuadrícula y una vez que hicimos nuestra cuadrícula, pues vamos a tener que nosotros, no nos lo va a dar nadie, eh, ni SEO ni, ni, ni nadie, eh, no, nosotros vamos a tener que poner las estaciones donde queramos o, los, o hacer los itinerarios por donde queramos, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta que sean lugares que se pueda acceder, es decir, que no tenga el acceso limitado o que esté restringido o que digamos, ah, pues qué guay este sitio para hacer una estación de escucha porque hoy está abierto y aquí no puede pasar mucha gente, seguro que hay muchos bichos, sí, pero igual resulta que um, un día o la primera visita podemos hacer, la, podemos hacer ahí la estación de escucha y la segunda visita no, porque está cerrado o porque resulta, como dice ahí, que ha llovido tres días antes y está eso de barro hasta arriba y no podemos pasar con el coche o, o incluso andando o se ha creado un charco enorme o para pasa un arroyo y ya no podemos pasar pues intentemos que esos lugares eh, pues que no, no nos limiten ni la meteorología ni eh, que, que sea un acceso restringido o limitado vale que sea un acceso que, que podamos llegar rápido que podamos llegar cómodos sin prisa pero bien ¿Vale? Y que podemos de ir de un punto a otro sin, sin problemas. O recorriendo ese... Haciendo ese recorrido sin problemas. Eh, importantísimo, importantísimo, importantísimo que sea un hábitat homogéneo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? El, este tipo de, de muestreos nos va a ayudar también a conocer el estado de conservación de los de, lo, de los hábitats donde estamos haciendo las escuchas o los recorridos. Es decir, eh, el, Mm, tenemos que poner estaciones o recorridos En aquellos lugares que tengan un hábitat homogéneo No vale si tenemos Imaginaros que estamos eh, Donde acaba un robledal denso Y empiezan un, unos cultivos Pues no podemos eh, Tendríamos que hacer dos estaciones Una dentro del robledal Y otra dentro del, de los cultivos O de la zona agrícola vale O de pastos Porque si lo hacemos justo en el medio Nos van a salir especies de los dos sitios Y no nos va a servir para evaluar en segundo nivel, cada uno de esos hábitats, ¿vale? Entonces, eh, si conocéis espacios así, pero, bueno, os he puesto un ejemplo de bosque y pastizal, pero eh, puede ser eh, bosque de ribera y zona urbana, pues no, nos quedamos dentro del bosque de ribera y eh, luego nos ponemos en una zona, en una zona urbana si, si se diera el caso. ¿Vale? Todo esto lo podemos poner en la aplicación y nos lo va a pedir, eh, sobre todo la primera vez que hagamos el sacre la, la propia aplicación, nos va a hacer definir cada hábitat de cada estación o de cada recorrida ¿Vale? Súper importante Luego, pues obviamente son cosas ya de lógica que es pues que no estemos cerca de, de algo que puede molestar a las aves como puede ser una carretera como puede ser, de carretera me refiero a una autopista, por ejemplo, ¿vale? O, o si hay... Eh, una depuradora o a, mm, un aeropuerto algo que haga tráfico que nos puede sesgar el estudio ¿vale? bueno, eh, hasta aquí bien ¿no? espero que bien eh, vamos a hablar de vale, me gusta, ahí es. bien Adrián dale con las preguntas, debe ser homogénea en cada estación o recorrido, pero no tiene que ser necesaria el mismo hábitat para toda la cuadrícula ¿no? efectivamente efectivamente. había una present... había una, creo que era del la voy a abrir a ver si me deja abrirla eh, porque sí que me viene, viene muy bien para esa pregunta que has hecho que es bastante interesante eh, creo que era del SACIN a ver si puedo compartirosla que es una diapositiva que la voy a meter en la siguiente presentación que haga de esto porque es muy muy útil a ver un segundito que la busco ah, aquí está a ver Voy a compartiros el... Un segundo. Vale. Ahora habéis dejado de ver la presentación, pero vais a ver esta otra... Un segundo. Esta de aquí. ¿La veis? Espero que sí que la veáis. Sí, sí. Genial, pues, pues aquí, aquí veis el, el, el, lo, lo que quería deciros, ¿no? Entonces, en este caso es el sacín porque es, son recorridos, entonces, bueno, pues se hace de esta manera. Entonces, eso sería un itinerario que tenéis dividido los ocho recorridos, donde termina el 1, empieza el 2, el 3, así sucesivamente, pero el uno, por ejemplo, imaginaros que es fuera un bosque de ribera, el 2, el recorrido 2, sería pastizal, ¿vale? El recorrido 3, zona urbana. El recorrido 4 y 5, de nuevo, ¿eh? puede ser un robledal o un pinar. El 6 es otra zona urbana y el 7 y el 8, otra vez de nuevo pastizales, ¿vale? Es decir, ese itinerario completo abarca, pues puede abarcar el 1 sería un hábitat, el 2 sería otro, el 3 sería otro, el 4 y el 5 sería otro... El 6 sería el mismo que el 3 y el 7 y el 8 el mismo que el 2. Pues tenemos cuatro hábitats distintos. ¿Por qué es importante esto? Pues porque posteriormente, luego vamos a evaluar eh, lo que, la pregunta creo que era Rogelio la que me ha hecho, ¿cómo iban la tendencia general de las aves? Pues eh, en función de, de, de, de, del hábitat que definamos, vamos a poder hacer un análisis de decir, ¿cómo van las aves de los bosques de ribera? Pues se hace un análisis y dice, mira, pues todos estos sitios, todos estos recorridos son específicos de bosque de ribera y sabemos que la tendencia de esas aves van descendentes, ascendentes o se quedan igual, ¿vale? Es muy, muy importante y muy interesante que, que podamos eh, definirlo así, ¿vale? Voy a volver a dar nuestra presentación del Sacre. A ver. Genial. Vale. Vale. Y vamos a hablar mínimamente de, de, de estas dos eh, aplicaciones que nos pueden ayudar a, a entender un poco o a, o a practicar. Pero primero vamos con la pregunta de Tommy que dice, ¿a qué distancia se puede estar a las afueras de un pueblo si no estamos haciendo sacro urbano? Vale. Eh, Tened en cuenta que mínimo 25 metros es la banda. Entonces, yo recomendaría que mínimo eh, un área de acción de en torno a 100, 200 metros sería lo ideal. ¿vale? Si además podéis separar pues, las, las estaciones entre sí, de, pues eso, 500 metros y si vais andando en bici o un kilómetro, pues no habrá, no, habrá mucha, no habrá mucho problema. Pero, por ejemplo, un bosque de ribera que vaya por una zona urbana. Imaginaros ¿eh? que puede pasar eh, pues, por la zona donde yo me muevo, pues hay algún sitio que es así. Eh, bueno, intentamos estar lo más centrados dentro de ese hábitat, ¿vale? Que, que, que podamos estar. Si el bosque de ribera es un río de unos 10 metros de ancho y nosotros podemos ir caminando por una de las orillas, pues eh, si ese bosque de ribera abarca, pues en total de unos 50 metros, pues ya es suficiente, ¿vale? Ya tendremos suficiente y apuntaríamos todo lo que veríamos dentro de esos 50 metros de bosque de galería. Eh, intentamos separarnos lo máximo posible del otro hábitat. Si no lo vemos, pues mejor que mejor. ¿De acuerdo? Es algo, es pues, también un poco cuestión de, de lógica. Si, si nosotros vemos que hay influencia del otro hábitat, pues nos vamos apartando. ¿Vale? Eso lo vais a ver y os recomiendo que, que deis una vuelta eh, por la cuadrícula que seleccionéis o por el sitio que queréis hacerlo y decir, vale, pues aquí pues estaría bien poner una, una estación aquí o hacer un recorrido, que aquí venga un recorrido, porque esta zona no, no interviene en otras, otros lugares, ¿no? o sea, otro, otro, otro tipo de hábitat. Y respecto a las aves, pues por un lado tenemos a B que os pasaré de nuevo el enlace también, en el cual pues, podemos jugar a, a conocer los cantos de las aves. Podemos seleccionar los hábitats y, y un poco pues, ver las distintas especies que tenemos ahí y jugar a ver si conseguimos eh, conocer los cantos de las aves que, que podemos encontrar ahí. Hay distintos niveles para que no nos desesperemos al principio, pues al principio será más fácil, luego poco a poco pues, vamos evolucionando. Bastante curiosa y bastante chula de, de trabajar con ella. La otra aplicación, que tenemos, que también es bastante... A mí me gusta mucho esta, es, es muy esa. Es bien, Rogelio, bien. Justo iba a decir que es muy divertida y a la par que, que estresante. Porque, bueno, esta es también eh, de jugar, pero contando las aves. Entonces, fijaros, pues en la tercera imagen que tenéis, empezando a contar por la izquierda, pues, bueno, ahí habría que contar cuántas, cuántos ejemplares hemos visto de, de grullas. Te dan, no sé si son 20 segundos o 15 segundos, algo así. Y, y es bastante interesante porque, porque, bueno, pues así practicamos y aunque también podéis practicarlo en, en el día a día, veis un, si vivís en una ciudad un bando de palomas, pues podéis mirarlas e intentar contar las que son. Si luego se vuelven a posar, pues certificáis si os habéis acertado o no. Normalmente solemos eh, subestimar el número de, de individuos. Eh, en bandos grandes es alucinante, nos podemos equivocar por, por cientos si, si el bando es muy grande, ¿vale? Pero, pero bueno, es, es cuestión de práctica En cuanto más vayamos practicando Pues para eso están estos juegos Pues eh, más exactos podemos, podemos ser ¿Vale? Nada, os recomiendo que os las descarguéis Y que juguéis en el, en el móvil o en la tablet Y que lo... Y que bueno, que practiquéis ¿Vale? Os pasaré los enlaces, como os digo ¿Cuándo hay que hacer el SACRE? Bueno, el SACRE, como os he dicho Dos visitas Una entre el 15 de abril y el 15 de abril y el 15 de mayo, y la segunda entre el 16 de mayo y el 15 de junio. ¿Vale? ¿Por qué hacemos estas datos? Pues que la primera visita vamos a detectar las primeras especies, las que están criando antes, las que ya están aquí ya han cogido sitio, ¿vale? antes que otras, que son las especies residentes, perdón, sedentarias y, y, y presajarianas, es decir, las que... Eh, nos vienen desde el norte de África sin cruzar el Sáhara y a partir de mayo son las especies que ya han conseguido encontrar un sitio pero que vienen de un pues que vienen más de, de más lejos, vienen de, del sur del, del Sáhara ¿vale? eh, Importante también cuando, ¿vale? eh, aparte de los días, pues lo vamos a hacer al amanecer es decir, cuanto, si no sois muy de madrugar pues lo ideal es que lo hagáis cuanto antes eh, de abril mejor, porque si lo hacéis a, final, a mediados de mayo, pues probablemente ya tengáis que madrugar bastante más, como una hora antes, ¿no? que, que, que será pues a las 7, eh, 7 siete, siete y media de la mañana. Y tendréis que estar en el campo, es la hora que hay que empezar. ¿vale? Y se recomienda terminar antes de mediodía, no quiere decir esto que estemos desde las 7 y media hasta las 12, que eso serían 5 horas. ¿vale? Lo que se recomienda es que pues, en 3, 4 horas lo podamos eh, haber finiquitado. Eh, Fijaros que son 5 minutos por estación, si hacemos 20 estaciones serían 50 minutos, si tardamos 15 minutos a desplazarnos como máximo entre cada una de las estaciones, pues serían 20 desplazamientos, serían 300, bueno al pues, final son, tardamos más en los desplazamientos que en el propio... Que en el propio eh, ¿lo que en, el propio, que en el propio muestreo, ¿no? Entonces, bueno, pues se recomienda que tardemos siempre mucho menos de, de esos 15 minutos de... Perdona, eh, de, si decíamos un kilómetro en un coche, no son 15 minutos, perdona, me he equivocado. 15 minutos es lo del lo de los recorridos. Nada, borrando todo. Eh, estamos dando 5 minutos por estación, 50 minutos, eh, 100 minutos en total, ¿vale? De, de muestreo más luego un kilómetro de separación entre cada una de las estaciones, ¿vale? Pues eso, se tarda poquito, lo normal es que eso, en tres horas lo tengamos finiquitado, que tardamos un poco más, no pasa nada, las primeras veces mmm, tardaréis probablemente hasta más de cuatro horas, pero luego ya vais cogiendo el ritmo y enseguida lo pilláis, lo, lo digo por la, mi experiencia propia, ¿eh? porque os daréis cuenta, o, o, lo ideal también es hacer una visita previa antes, igual a principios de abril, las, en Semana Santa, por ejemplo, antes de hacer la primera visita, pues probáis y decís, vale, pues voy a probar a ver cómo me saldría y seguramente tarde, diréis, joder, pues es que llevo cuatro horas y estoy matado. Pues sí, pero poco a poco, la siguiente vez tardaréis menos de cuatro horas y lo haréis mucho más descansado. Y la, la, la segunda visita que hagáis eh, definitiva, pues seguramente tardéis muchísimo menos, ¿vale? Y porque ya sabréis los sitios, sabréis mmm, cómo tenéis que llegar a tal sitio, a tal otro, entonces... Digamos que es cuestión de práctica, ¿vale? Y lo ideal es que esto se mantenga durante cuanto más tiempo mejor. Acordaros que el criterio a que hablábamos de la UICN es conocer la evolución de las poblaciones de las aves, ¿vale? Y eso se conoce en base al trabajo de muchos, muchos años que vayamos practicando. ¿Cómo podemos tomar los datos? Pues bien, muy fácil. Eh, lo que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación de seguimiento de aves, pero para ello, antes de nada, tenemos que, tenemos que tener un, un usuario, ¿Vale? Algunos tendréis usuarios, si habéis dado ya de alta en el Sacin y el Noctua, se puede utilizar el mismo, el mismo usuario. Voy a compartiros el... aquí, eh, supongo que veréis en breve mi, mi navegador, confirmadme porfa que lo veis. Sí se ve. Se ve, ¿no? Vale, genial. Pues entráis en esta página que veis aquí, en seguimiento de aves.org. Y se os va a abrir esto, ¿vale? Entonces aquí tenéis todos los programas de seguimiento de Avifauna de SEO, ¿vale? Todos los que podéis colaborar. Entonces, eh, como hoy estamos trabajando con el SACRE, pincharíamos sobre el SACRE, ¿de acuerdo? Vamos al SACRE. Y aquí ya nos dice, primera pregunta. Dice, quiero participar en el SACRE general, que es el del SACRE de campo, ¿vale? O quiero participar en el urbano, o quiero participar en el de recorridos, por, en el de SACRE con recorridos... O el sacre urbano con recorridos Como digamos, como queramos elegir eh, Alguien que le interese uno u otro Da igual porque es prácticamente Vamos, es exactamente igual, ¿vale? Si me decís uno Si no, pincho el cualquiera El que más os apetezca Venga Pues este ¿Vale? Entonces nos dice pincharemos sobre el, Queremos hacer el sacre en campo En una zona que nos apetezca hacer vale Entonces nos dice, punto uno Está registrada en la web de seguimiento de aves de SEO vale. Si no estamos registrados, nos, le daríamos a darnos de alta. Le damos a darnos de alta y nos sale aquí pues, unos datos de usuario que no se comparten absolutamente con nadie, no os preocupéis. Eh, y ya nos marca directamente que participamos en el SAC. Si además queremos poner que vamos a participar en el SACIN o en el Noctua y demás, pues bueno, pues no lo, nos lo marcaría en caso de que, de que ya tengamos cuenta, pero como si tenemos cuenta, no hace falta estar aquí. Pues nada, lo digo por primera vez, rellenamos esto, nos marca esto y le damos a aceptar y continuar, ¿vale? Como en mi caso yo ya lo tengo, pues no lo, no lo voy a hacer. Entonces, eh, los que ya tengamos una vez eh, nota de alta, nos va a enviar un correo electrónico en el cual, eh, digamos que confirmamos la cuenta y ya podríamos entrar. Entonces le damos aquí a entrar y aquí tendríamos nuestro usuario y aquí pondríamos nuestra clave, ¿Vale? Y ya pasamos al punto 2, en el cual elegimos la cuadrícula. Aquí me preguntaba Rogelio antes. Pues entonces pincharemos en elegir la cuadrícula. ¿Dónde queremos hacerlo? Venga, a alguien que le apetezca que miremos algo en particular, en algún sitio en particular. Venga, rápidamente, por el chat o por el micrófono. Si alguien me dice, me dice algún punto, lo, lo miramos. Alguien que le apetezca. Vamos, animaros. Moncalvillo. Vale, perfecto. ¿Dónde está Moncalvillo? Ay, Maite, te se adelanta Rogelio. ¿En qué provincia? Mm, vale, Madrid. Moncalvillo. Perfecto. Vamos a Madrid. Término municipal de San Agustín de Guadalix. Me dice, pues lo buscamos. Habéis visto que simplemente es buscar la provincia, buscar el término municipal... Vale, y aquí ya nos dice que en ese término municipal, dentro de esa provincia, tenemos cuatro, cuatro posibles cuadrículas, ¿vale? Pues bueno, no sé dónde está Moncalvillo, si está en cualquiera de estas cuatro, pero bueno, eh, imagino que está en esta misma, ¿vale? No sé si será esta en particular, pero vale. Vamos a anotar que sea la VL 4000, ¿vale? Perfecto. Pues si es aquí, marcamos aquí de estas la VL 4000, ¿vale? vale y nos dice que es esta de acuerdo entonces aquí lo que lo que podríamos hacer para ayudarnos a nosotros a elegir es eh, le daríamos a, a descargar el mapa y nos va a descargar si veis aquí un, el, el mapa en, en, una, en una imagen vale que es en grandote y que la podemos y que la podemos ver otra opción es descargarlo en google earth esto es si tenemos eh, instalado el programa pues lo podríamos ver así entonces, una vez ya hemos seleccionado la cuadrícula que queremos, le daríamos a la solicitud de participación en el programa SACRE. ¿Vale? Porque es el que hemos elegido y es el normal. Porque hemos elegido por estación. Si queremos hacerlo por recorridos, pincharíamos aquí. ¿Vale? Entonces le daríamos aquí. Y dice: ¿desea solicitar el programa en la cuadrícula VL4000? Como todo está bien. Vale, pues hemos elegido ese. Pues le daríamos a aceptar. No le voy a aceptar porque mis compañeros recibirían el aviso. Y es cuando vosotros. Me preguntaba ante Rogelio, ¿cómo se sabe si están ocupadas o no? Bueno, en este momento eh, le llega un, un aviso a mis compañeros que gestionan el SACRE. Y ellos eh, comprueban, bueno, les salta a ellos el aviso y dicen, vale, la cuadrícula VL4000 eh, ya está, ya está eh, ocupada por, por alguien que esté haciendo ahí el SACRE de una determinada manera. Entonces, ¿no me van a contactar con nosotros y nos van a decir, en este caso creo que ha sido Rogelio el que lo ha dicho, va a decir, Rogelio... Eh, ahora mismo eh, está ocupada, ¿puedes seleccionar otra cuadrícula? Y tú dirás, pues sí, pues me apetece, vale, pues me selecciono la siguiente entonces digo, no, no, es que estoy muy interesado en esta y a mí me gusta, quiero hacer esta Entonces te dirán, vale, fenomenal, pues entonces puedes hacerlo aquí, pero, pero Importante mmm, que no sean las mismas estaciones o los mismos recorridos En caso que seleccione los mismos recorridos, que la otra persona Entonces nos pasarán en donde está la otra persona Y... Nos dirán que no se puede, o sea, que en esos puntos no lo no pongamos, para que abarquemos más espacio dentro de esa cuadrícula. Lo ideal es que si está ocupada una, nos traslademos a unas zonas próximas para así tener más, eh, más cobertura. ¿Vale? Eh, otra cosa muy interesante de esto, una vez hemos señalado la cuadrícula, voy a coger otra, por ejemplo, eh, Valdemeca, que dice Paul, vale, pues eso está, no sé si es en Cuenca, ¿no, Paul? Eh, término municipal de. Valdemeca. Vale, pues en Valdemeca tenemos estas estas cuatro estas cuatro cuadrículas. Pues cogemos la XK0050, que es la de aquí arriba, ¿vale? Y la solicitamos, la ponemos aquí. Nos dice que es esta y nos pues le daríamos de nuevo a según lo que seleccionemos, lo que queramos, ¿vale? Y aquí podríamos descargar el, el mapa de nuevo y nos Weller, igual. Una cosa interesante que está en todas, tanto en la anterior como en esta, es si, si descendemos un poco, nos dice, vale, para esta cuadrícula, que nos recomiendan 20 estaciones, nos dice el hábitat que tenemos por porcentaje de ocupación en esa cuadrícula. Y esto es lo que nos va a servir, ¿vale? Según el porcentaje que tengamos, nos va a recomendar una serie, un número de estaciones. Es decir, en esta cuadrícula nos va a decir, mira, eh, hay un 45% de pinares y avetales densos. Entonces, se recomienda que si vamos a hacer el SACRE por estaciones, pongamos nueve estaciones dentro de pinares y abetales densos. Posteriormente viene el 19%, casi el 20% de pinares y abetales abiertos, en los cuales tenemos que poner otras cuatro eh, estaciones. Ya son nueve y cuatro son trece. ¿De acuerdo? Nos quedarían otras siete. Vamos al siguiente porcentaje en número y sería matorrales densos, 12,32. Nos dice que pongamos 2,5, vamos a poner 3. ¿Vale? Es decir, con, con, de esta manera podemos saber exactamente, o, o tenemos una cierta posibilidad de poner, de, de que nos ayuden a, a poner las estaciones. ¿Vale? Eh, entonces, eh, mirad, voy a ver si puedo abrir la. A ver, un segundo. Vamos a ver si puedo abrir abrirla. Un segundito. Me voy a descargar el mapa para que lo veáis. Y voy a compartiros mi pantalla. Ahora habéis dejado de verlo, pero vais a ver ahora mi pantalla. Y voy a pinchar aquí. Y se va a abrir la imagen. Aquí está. Vamos a ampliar esto. Aquí está. ¿Vale? Entonces, ahora mismo... Uy, se ha ido. Un segundo. Aquí está. Vale. Pues aquí veríamos la imagen. Podríamos, a ver si puedo... Ay, que no me deja. Ay, perdonad. Un segundo, vamos a quitar esto y vamos a ampliar así. Ahora sí. ¿Veis? Entonces esto ya nos, nos va a dejar, pues si este es el pueblo de Valdemeca que hemos dicho, pues bueno, pues aquí tenemos... Eh, los distintos caminos eh, Lo ideal es que lo busquéis en, en Google, por ejemplo pues Más sencillo, sobre todo porque tenemos una vista de satélite Que podemos saber cuáles son los pinares densos, los avetares densos eh, Zonas más abiertas, menos abiertas Que nos van a dar más idea de los, los hábitats ¿vale? Pero bueno, pues en, esto te sirve de ayuda Pero bueno, lo ideal es que lo miréis en Google Y hay distintas herramientas que, que quizás más, más sencillo Incluso que podamos calcular con, con, con cómo llegar los, los sitios ¿vale? Eh, eso sería lo, lo ideal, pero bueno, para que lo vierais, ahí está. ¿Vale? Eh, bueno, pues voy a seguir compartiendo, entonces, ahora voy a la presentación, ya nos hemos dado de alta, hemos seleccionado nuestra cuadrícula, ya sabemos el número de estaciones que tenemos que poner en cada en cada hábitat y ahora llega el momento de, eh, de irnos a, a hacer el sacré, ha llegado el momento, después de la charla, después de todo es el, el gran momento de estrenarnos hemos hecho unas visitas previas hemos comprobado que están en sitios de hábitats homogéneo ya tenemos todo listo y entonces nos hemos descargado la aplicación y la ponemos en funcionamiento abrimos nos carga y nos sale los programas que tenemos activos dentro de la, de la aplicación pues si sale así todos en colorines quiere decir que tenemos todos activos eh, entonces, pincharíamos eh, aquí arriba, donde veis, eh, arriba a la izquierda, que pone conectar, desconectar, en este caso pone desconectar. Y ahí tenemos que meter el mismo nombre de usuario y la misma contraseña de la cual nos hemos hecho, eh, con la cual hemos abierto nuestra cuenta, ¿vale? Con la cual hemos seleccionado nuestra cuadrícula. O sea que es importante que nos quedemos con esa contraseña, ¿de acuerdo? Una vez eso, entramos y ya nos van a salir los, los programas en los que vayamos a participar que tengamos activos. ¿De acuerdo? Entonces pinchamos ahí eh, y nos dice que podemos seleccionar el idioma en el que queremos, podemos hacerlo en castellano, en inglés, en catalán, en gallego, en euskera y en latín, si le queremos el nombre científico, seleccionamos lo que nosotros mejor queramos o mejor nos venga. Y nos abre, después de eso, en el SACRE nos abre esas cuatro, estas cuatro opciones. ¿vale? La primera de arriba son las unidades muestrales, que son... Los sitios donde nosotros vamos a hacer el muestreo Es decir, nuestra cuadrícula o nuestras cuadrículas Podemos hacer un montón de cuadrículas Que queramos Y por ejemplo, en este caso esta persona pues Tiene cuatro cuadrículas Participa en cuatro cuadrículas en el sacre ¿Vale? Eh, dentro de esas, cada cuadrícula Tiene tres iconos Vemos aquí el icono de la lágrima El de el lápiz y el de una, un gráfico de barras En el caso del de la lágrima Pues si pinchamos nos va a salir, si ya hemos hecho eh, un, unas visitas previas, otros años, nos van a salir pues esto que veis aquí, donde tenemos nuestras estaciones de escucha o de, o, de, o de observación, ¿vale? Si no lo hemos hecho, no nos va a salir nada al principio. Entonces, la primera vez que lo hagamos no nos va a salir nada si pinchamos aquí, pero otros años ya sí si nos, si nos saldrá, ¿vale? Lo mismo pasa con los recorridos, ¿vale? Si nosotros pinchamos sobre los recorridos... Si hacemos una cuadrícula con recorridos, pues nos va a salir igual. Pero eso siempre que lo hayamos hecho previamente. Si no lo hemos hecho previamente, no. Entonces, si no lo hemos hecho previamente, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pinchar en este lápiz, que es tomar datos, ¿vale? Pinchamos y nos va a decir, en la segunda imagen nos dice, la visita 1 se hace en fechas centrales en la península ibérica y Baleares, del 15 de abril al 15 de mayo. Vale, estamos en fecha, pues lo hacemos. En, en las Canarias, pues bueno, tienen otras fechas distintas, porque en función de, de claro, de la latitud ahí es muy distinta y las, y las poblaciones ahí se reproducen en otro, en otro, en otras fechas, ¿vale? Entonces bueno, los que seáis de Canarias, si hay alguien aquí de Canarias, pues, pues tendréis otras, otras fechas. Por cierto, hay alguien aquí de Canarias. Lo digo porque si no las fechas eh, son distintas, ¿vale? Las tenéis ahí desde el 15 de febrero al... Eh, vale, Manuel, pues entonces vuestras, vuestras fechas son distintas. A ti te sale mi ubicación con la lágrima. Claro, te sale tu ubicación, Eduardo, pero no te salen las ubicaciones de, de las estaciones, ¿no? Bueno, eh, Manuel, aunque vayas un poco tarde o marxida, eh, siempre podéis hacer la primera, la primera visita antes del 15 de abril vale no no hay problema entonces bueno os animo a que, a que a que lo hagáis o por lo menos aunque sea para practicar ¿eh? muy interesante practicar y el año que viene ya ponéis a topo desde el 15 de febrero vale que son las, las fechas 15 de febrero al 15 de abril de acuerdo entonces para los demás bueno, nos saldrá pues del 15 de abril al 15 de, de, de junio nos saldrán la, las otras las otras visitas vale eh, nuestra primera visita la primera visita entonces eh, le vamos a dar al lápiz pinchamos sobre la primera visita y no, ya nos viene a la estación número uno bien entonces la estación número uno como es una, un punto exacto vamos a poner al darle al más en posición y nos va a ubicar ese momento en el que ya se va a quedar grabado vale eh, el hábitat lo dicho vamos a desplegar hábitat y nos va a salir eh, uno el, eh, pues no sé eh, Si son bosques, pues bosques Y vamos a definir el subhábitat Todo eso son preguntas que nos van a salir en un desplegable Y que vamos a poner pues, no, Lo que nosotros estemos viendo ¿vale? No, no, no requiere que sepamos si Diferenciar plantas o, o, o conjuntos ecosistémicos No, eh, simplemente es Vamos a darle hábitat y nos va a decir la, la eh, perdón, Vamos a seleccionar donde estemos a ver voy a las preguntas que veo que dice Eduardo dice en febrero en febrero es la primera visita en Canarias vale lo pone ahí es del, en las islas orientales del 15 de febrero al 15 de marzo en las islas occidentales del 15 de marzo al 15 de abril vale es, pues orientales se referirá a Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote vale y las islas occidentales, del 15 de marzo al 15 de abril. Tenerife, La Gomera, La Palma y el Hierro. ¿De acuerdo? Eh, Rogelio le dice, no entiendo cómo se marcan las estaciones en el mapa. ¿Lo sugiere la aplicación? No. Tú seleccionas las, a, las estaciones. Y cuando vas a hacer el, el sacre por primera vez, tú las vas a marcar. Como os digo, veis en la imagen de la derecha, en donde, debajo de donde pone estación 1, pone posición. En el momento que das a posición... Te toma las coordenadas de esa estación. ¿vale? Eso lo vas a hacer la primera vez nada más. La primera vez. Entonces te toma las coordenadas de esa estación. ¿vale? Seleccionas el hábitat, que también lo haces solo la primera vez que pasas por esa estación. Y posteriormente ya le damos a comenzar. ¿vale? En el momento que le demos a comenzar, esto que pone aquí 0,0 es el, en la cuenta atrás. ¿vale? En esa cuenta atrás se establece los cinco minutos y empezamos a contar las especies. La primera vez vamos a ir añadiendo las especies, que tenemos que añadir: pues, arrendajo, carbonero, etcétera, y señor, los que, los que sean. Y vamos a ir añadiendo. Fijaros que aparecen dos columnas. Por un lado, la que está a 25 metros o menos. Y por otro lado, la columna que esté a más de 25 metros. ¿Lo veis en la imagen central? ¿Vale? Esto, es, esto es importante porque nos va a servir luego para cuantificar las poblaciones. vale. Muy sencillo. No, no, tiene, no tiene mayor cambio preguntas Eduardo y entiendo que podemos ir ya a marcar solo las estaciones. Sí, sí, sí, pero mm, lo, lo ideal es que practiquéis, eh, que, que podáis ponerlas, eh, que podáis ir haciendo una prueba. ¿Vale? Incluso si vais la primera vez y, y vais a, y hacéis la. y hacéis el sacre normal, eh, no pasa nada que os equivoquéis, es la primera vez. Eh, lo, lo ideal es que os, os podáis equivocar. ¿Vale? Y que la siguiente vez, pues los errores que... Si tenéis errores, que igual, ¿no? Eh, os digan mis compañeros, no, pues es que esto has, has marcado mal esto. Bueno, pues ya está. Pues se lo hace. Eh, Decís, ¿te indica las especies que habitan la zona como Iber? No. Son las especies que tú has ido metiendo. ¿Vale? Son, son esas especies, las que tú has ido metiendo. ¿Vale? Eh, te sale un listado de especies, las que hayas metido tú anteriormente. La primera vez tienes que ir añadiéndolas tú. ¿Vale? Eso es, eh, al principio, es un poco más tostón, es verdad que IBER es súper rápido, pero, pero esto se va actualizando poco a poco y, y lo que intenta seguir es la metodología en particular, pues IBER tiene la suya y esto, y esto tiene la suya. Entonces, no es recomendable que hagáis, eh, porque ya me la han preguntado gente, por pues digo por si me adelanto en esta pregunta, es bueno, pues lo hago en IBER y luego traslado los datos, es un tostón, yo lo he hecho y es un tostón. ¿Vale? Eh, porque yo manejaba mucho más, mucho más rápido y IBER, pero luego al final te habituas a esta aplicación para hacer el SACRE y es mucho más rápida porque en IBER no puedes diferenciar si está más o menos de 25. Eh, tampoco tardas tanto porque tiene un autocompletar de las, de las, de las especies. Entonces, y una vez eh, ya sabes si ya tienes las, las especies, es tan fácil como buscar las especies que has apuntado y darle, a, veis aquí en la imagen de la derecha, los círculos marcan el, si marcáis donde el circulito... Le dais una vez ahí y va poniendo el número. ¿Que queréis poner 300? Pues lo podéis marcar en la calculadora. Eh, Adrián está con la mano levantada. Dale, Adrián. Eh, Adrián, ¿estás ahí? Ah, vale, no, ha sido un error. Vale, vale. Bien, bueno, si tenéis algo... No, no, para nada, no, no pasa nada, no te preocupes. Si hay alguna pregunta, eh, levantad, levantad la mano. No, no se te escucha, no sé si si querías decir algo espera, tienes el micrófono desactivado a ver si lo activas igual si mira, a ver si ahora lo tienes activado en principio tendrías que, que poder hablar si sí, no la puedes trasladar por el por el chat como quieras pues dilo por el chat sin problema mientras voy, voy siguiendo con, con la explicación y ahora, ahora leemos la pregunta vale bueno pues una vez terminemos esos cinco esos cinco minutos eh, la aplicación nos avisa y entonces ya tenemos que pasar a la siguiente estación eh, nos vamos a la siguiente estación y nos da que pues nos pondría en el siguiente punto estación 2 y haríamos exactamente igual Marcaremos la posición, como veis en la diapositiva, en la parte de la izquierda, marquemos la posición, Al que ponga estación 5, eh, marcaremos la posición, mmm, especificaríamos el hábitat, esto solo lo haríamos la primera visita que hagamos y después le daríamos a comenzar. Y de nuevo, pues lo mismo. Eh, Introduciremos las especies. Esto es, el, es un es algo más. Eh, con tiempo, eh, tenemos más que aplicar más tiempo la primera vez. La segunda vez es súper rápido. Súper, súper rápido. ¿Vale? Bien. Y luego por último tenemos el tercer icono. En el tercer icono podemos ver unas estadísticas personales nuestras de las visitas que hemos ido haciendo. Pues si os fijáis, esta persona lleva desde el año 96 haciendo el sacre y eh, pues bueno, pues ahí tiene en verde el número de especies que ha visto y el número de ejemplares de las especies. Pues bueno, a priori se podría decir que la cuadrícula esta persona ha ido detectando cada vez... Ha ido descendiendo el número de ejemplares. En cuanto al número de especies es más o menos el mismo, pero sí que es verdad que ha ido descendiendo el número de ejemplares. Vale, Esto nos sirve a nosotros para bueno, para, para tener una tendencia nuestra particular de nuestra cuadrícula. Pero lo ideal es que sirva para, para estos datos. Una vez se procesen y se analicen, pues se pueda se puede sacar conclusiones a nivel más global. ¿Vale? Eh, Adrián, no sé si has desistido ya o, o, o querías trasladar alguna pregunta. Lo digo por, por, por si es sobre esto, que la puedas... Ah, genial. Referente eh, a la pregunta de Oval, creo que se refiere a que si se, que si se puede ir primero a marcar las estaciones que he elegido para posteriormente realizar el muestreo. Era solo puntualizar lo que has comentado, que cuando realizas el primer registro es cuando se registra cada una de las localizaciones y los hábitats. Pues es que tengo, un, tengo una duda, ¿vale? Eh, gracias por la aclaración. Eh, yo no sé si tú puedes ir a marcar las estaciones y después eh, y, y dejarlas en blanco. Vale, tengo duda. De hecho, mira, si me dais un minuto, voy a ver si lo puedo comprobar. Venga, voy a ver si puedo comprobarlo. A ver si puedo hacerlo aquí en el... Me dais un minuto, lo miramos y salimos de dudas. A ver... Un segundito, que a ver si funciona esto. Vale, parece que hoy se ha querido funcionar esto. Bien, voy a compartiros de nuevo el, el navegador. Vale, aquí veis la, la pantalla de mi teléfono, ¿vale? Yo tengo aquí en esta carpeta. Tengo las aplicaciones de naturaleza y aquí tengo, si veis aquí, tengo la de seguimiento de ese Overlife. ¿Vale? Pincho sobre ella, me sale lo que os decía, la pestaña de cargando. Yo tengo activos el Sacre y el Noctua, entonces pincharía sobre Sacre. Tengo aquí mis unidades muestrales, los registros pendientes, agradecimiento y ayuda. En ayuda, no os he comentado, pero bueno, ayuda es, eh, pincháis sobre ayuda y tenéis aquí, ¿vale? Donde ponéis tutorial, necesitas tener lector de PDF, aquí nos descargaríamos las... Las, eh, las instrucciones vale entonces le daríamos aquí a unidades muestrales yo tengo esta cuadrícula y entonces eh, le pincharíamos aquí sobre la sobre esto le daríamos la primera visita vale entonces pues yo ya las tengo marcadas entonces claro a mí no me sale pero sí que se puede pasar a la 2, a la 3, a la 4 sin, sin esto. Entonces deduzco que sí que se podrá hacer, pero no estoy 100% seguro. Entonces, si queréis, me lo anoto y lo pregunto, eh, aunque agradecería a Eduardo o quien tengáis esa pregunta, además de Eduardo, que me escribáis para trasladar esa pregunta. ¿Vale? Eh, porque, como os digo, yo, o sea, a mí no me sale, yo quería comprobarlo ahora, pero no, no me sale. ¿vale? Bueno, este sería... La aplicación, una vez ya has, has participado, pues ya sería así. Y el hábitat, pues ahí cuando le dais, veis, tenéis el hábitat registrado, tal ta ta. ¿De acuerdo? A ver. Genial. Pues eso, Eduardo o Adrián, si es la misma pregunta, si me la pasáis por correo para que no se me pase y, y se la traslado a mis compañeros. Vale, muy bien. Pues, ¿qué se hacen con los datos una vez los, los tenemos? Pues voy a quitar esta, compartir esto y voy a volver a compartir la presentación. Gracias, Anabel, aunque tengas que abandonar. Y Paula, muchas gracias. Por, por quedaros ahí hasta este rato ahora ya solo quedan los análisis de cómo cómo se analizan la, los datos y, y, y algunas de los de, lo, de las conclusiones que se han ido que se han ido sacando bueno estos datos se trabajan con este programa que o este o esta estadística vale que es que, que bueno que, que son para aquellos que tengáis interés y conozcáis algo de la estadística pues si queréis indagar un poquito más ahí la tenéis y se establece una serie de criterios. Eh, estos criterios pues, pueden ser, eh, si el límite de confianza es mayor de 1,05, pues se dice que el incremento de la especie o de la población de la especie es mayor del, del 5% al año, por lo tanto es un incremento fuerte. Así vamos descendiendo, si está entre el 1 y el 1,05, el incremento es de 0 al 5%, hay un incremento moderado. Si está pues en más o menos 5, pues tenemos un, un, pues, una población estable, un declive moderado un declive fuerte en caso de que sea menor de que el límite de confianza esté por debajo de uno esto en realidad a nosotros lo que nos interesa es los colores y, lo, y, la, y la dirección de las flechas eh, no, menos que bueno no sé que os interese mucho la estadística pues bueno pero pero en sí nos interesa si sabes si la especie va bien o va mal o va peor o va mejor vale entonces eh, gracias a que nosotros hemos eh, identificado cada estación o cada recorrido con un hábitat determinado, podemos conocer las características de ese hábitat en función de las especies que acabemos encontrando y esto eh, analizarlo a nivel global. ¿vale? Importante es que todas las especies contribuyen de la misma forma al cambio, ¿vale? es decir, un águila imperial eh, que no aparezca en una determinada cuadrícula durante X tiempo, cuando antes sí aparecía, vale lo mismo que no aparezca eh, la totovía o como especie. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, es importante que, que eso también lo tengamos en consideración si queremos conocer un poco más de cómo se analizan los resultados. Respecto a los resultados, pues fijaros, esta es la cobertura que tenemos del SACRE en toda la península ibérica. Esta es la evolución de los participantes, eh, perdón, eh, que ahora estamos pues en torno a los 1.200 participantes. Es verdad que no todos, todos, todos colaboran, pero sí que, pues eso, eh, pues, en torno a 1.000 sí que envían su, su, sus observaciones y posibilita que luego las eh, observaciones pues, se puedan trasladar a publicaciones muy interesantes, que os pasaré el enlace sobre los resultados cada año, que salen más o menos a grandes largos. Esto es una, una presentación. En la columna de la especie tenéis eh, el nombre de la especie, eh, luego en función, en España es la primera columna que veis con puntitos, luego está en función del, del hábitat donde la podemos encontrar, en la región euro, eh, si pone ahí, eurosiberiana creo que pone, en Mediterráneo Norte, Mediterráneo Sur y en, en zona alpina. Pues en función de dónde hemos ubicado la especie, pues tiene una tendencia poblacional u otra en función también de la degradación o no de, eso, de esos hábitats o de esos lugares. ¿Vale? Entonces, bueno, pues así nos da una amplitud, una mira amplia de, de dónde están las especies en función del de hábitat donde nos encontremos, pero si, si lo que queremos es ver especies en particular pues en esos, tanto en el libro rojo como en, esto, en esas publicaciones, pues podemos ver las tendencias de, estas, de las distintas especies. Pues ahí veis, por ejemplo, especies que van en aumento, que me preguntaba Rogelio antes, que ahora veo que me hice preguntas que ¿qué pasa cuando ves una y no puedes identificar, pues os lo comentaba en unas diapositivas anteriores. Hay un punto que pone especie desconocida. Pones especie desconocida, uno, dos, tres, los individuos que sean, y lo dejas ahí eh, representado, ¿vale? ¿Especies en aumento? Pues bueno, pues eh, carbonero, agateador europeo, eh, colirrojo tizón o tórtola turca, pues parece que van en aumento en las tendencias poblacionales de los últimos 10 años. Eh, si nos fijamos en, en especies en declive, pues bueno, la, los alcaudones en general, las calandrias, la perdiz, las grajillas, como veis, especies que están mayoritariamente relacionadas con medios agrícolas que os, que os comentaba antes. Eh, especies que están estables, pues son especies arbustivas, como pueden ser las currucas o incluso forestales, como puede ser el río capuchino, que parece que se mantiene a lo largo de los años, con una cierta variación, pero bueno, se, se mantiene, ¿no? Son especies que al fin y al cabo, pues bueno, son representantes de distintos, de distintos hábitats. Pues hemos cogido estos ejemplos, pero hay algunas que otras especies que también se mantienen estables, como podéis ver en, esta, en, esta, en estas tablas, ¿vale? Eh, otras especies, sin embargo, pues bueno, pues tenemos significados inciertos, no, no podemos definir qué, qué pasa con ellas porque tenemos unos intervalos de confianza extremadamente amplios. Hay años que de repente tenemos muchas, de repente al año siguiente mmm, poquísimas y desciende su población en un porcentaje brutal y entonces suelen ser problemas de, de cantidad de datos. Eh, es decir, que de repente un año hay gente que participa en un sitio donde está esa especie, al año siguiente... Esa persona deja de colaborar y esa especie a ser tan quizá exclusiva de ese hábitat determinado, pues desaparece de los resultados. Entonces, no podemos decir qué está pasando con esa especie. ¿De acuerdo? Porque en los intervalos de confianza son producciones altibajos enormes, ¿vale? No, no podemos encontrar el patrón. Eh, ahora, si nos basamos a los medios, qué pasa con, con las distintas, eh, los distintos grupos de especies según el medio donde las encontramos. Pues, el, pues en función de, de eso, pues, si veis la primera gráfica que tenéis ahí La tendencia general es descendente en todas Las que más descienden, pues las que tienen un medio en mosaico Y las que son de medios herbáceos y agrícolas ¿vale? Esas son las que más descienden Como os comentaba principalmente por el abuso de agroquímicos Para optimizar o un poco potenciar la producción agrícola ¿Vale? Fijaros cómo está la, la Londra o, o la calandria. ¿Vale? Los medios forestales, sin embargo, pues bueno, pues aparentemente va, van subiendo en general y en cuanto al Mediterráneo o al eurosiberiano. Bueno, pues parece que la conservación de los pocos o muchos bosques que, que tengamos, pues posibilita que especies como el picapino, o el rey de Zulo listado aumente su población con respecto a, a 10 años, pues en el caso del picapino, fijaros, un 75%, o en el caso del rey de listado hasta un 34%. ¿Vale? Eh, en respecto a los medios arbustivos, pues ya hemos hablado del alcaudón real o los zarceros, pues bueno pues eh, ahí tenemos especies que en función de, de sus requerimientos pues van descendiendo o aumentando. Los alcaudones, como decía, van fatal principalmente porque su mayor... Eh, Mayor, eh, mayor grupo de especies que, que utilizan como presas como alimentación son los insectos, y los insectos, pues, además de cambio climático y, y los fitoquímicos o, o, insecti o insecticidas que se suelen utilizar, pues no va muy bien. Por lo tanto, las especies siguientes dentro de la, de, de la cadena alimenticia pues, van sufriendo esas, esas consecuencias. ¿no? Eh, los medios urbanos, pues bueno, pues en general. Parece que, que va, va la cosa mal, sobre todo en los últimos años. Sin embargo, con el gorrión común, eh, pues desde hace ya unos eh, menos de 10 años, que la, la tendencia poblacional del gorrión era, era brutal, una caída brutal, parece que se ha comenzado a recuperar de nuevo. Las causas pues son múltiples dependiendo de dónde nos encontremos. Si bien las cosas de desaparición eran la contaminación, la excesiva limpieza de las ciudades, la, el... El, el desuso de, de, de, del ganado como, como motor de tracción de, de distintos eh, os, reí, os podéis reír pero es, pero es cierto, ¿eh? pues la primera debacle del gorrión fue el cambio del, del, del ganado de tiro a, a los coches, o esa fue el primer debacle, la primera debacle del gorrión eh, pues a finales del siglo XIX luego poco a poco van apareciendo otras, otras consecuencias pero actualmente desde hace 10 años se ha visto cómo se ha venido recuperando. ¿vale? Eh, los vencejos, sin embargo, pues van cayendo también, cada vez hacemos edificios con menos huecos, cada vez los edificios que tenían huecos los vamos arreglando y no estamos teniendo en cuenta esto, aunque ahora cada vez hay más programas de asociaciones vecinales, incluso en Madrid hay varias, que nos han pedido ayuda y que estamos colaborando con ellas en la rehabilitación de los edificios y, y, bueno, pues, y disposición de cajas nido para, para vencejos. Que al final son unos insecticidas tremendos. Cuando nos molestan los mosquitos y demás, lo mejor es tener una colonia de vencejos o de aviones o golondrinas al lado. Eh, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, siento haberme extendido un poquito más. Eh, perdonad, eh, me, me ha encantado que hayáis intervenido tanto y que, y que, haya, y que haya podido responder las preguntas hasta dónde he podido llegar. Como os digo, eh, si tenéis más preguntas, hacedmela llegar y se las trasladamos a nuestros compañeros. Si yo no sé responderlas, que eh, casi va a ser lo mejor. Eh, veo que hay alguna una cuestión más. Eh, en tu zona, el CP Escobar, que desapareció al caudón real, cada vez más, y no solo el real, el común, el dosirrojo, el chico, ya, pff, olvidaros casi en, en la zona donde, la única zona donde le teníamos, el de herida, eh, parece que pues, bueno, pues es cada vez más difícil, aunque a veces se detecta una pareja. Esperemos a ver esta época, esta temporada de reproducción, a ver cómo está. Eh, más cosas. Eh, Maite dice donde digo se venden bastantes alcaudones, pues suerte ya cuidarles, porque ya os digo que cada vez cada vez peor. Cada vez peor. Eh, lo que se puede hacer es intentar intervenir lo menos posible en la población de, su, de sus presas, eh, evitar las molestias. Eh, ahí hay una serie de, de directrices que hay con. Si, lo ideal es que. Eh, rebusquemos, o si os interesa, pues podemos podemos preguntar, Maite, si quieres puedes escribirme un correo, intento buscar algún tipo de, de información sobre los programas de, de gestión o conservación que hay del, de los alcaudones en, en según qué zonas, ¿vale? Eh, Rogelio dice que comedero y a veces he contado más de 40 eh, pegándose por la comida. ¿Te refieres a los gorriones? Sí, bueno, pues eh, al final, un poco la concienciación ha ido un poco en ese aspecto. Cada vez más tenemos comederos y, bueno, pues es bueno es bueno esa recuperación que hemos conseguido o que parece que estamos consiguiendo con el gorrión. Importante también quitar los comederos ahora que viene la época de reproducción. Ellos ya se tienen que buscar su comida y si les tenemos la comida, se habitúan a ello y es, un, y es un poco rollo. Efectivamente, una, una posible opción, como dice Paul es ayudar a los parques urbanos plantando especies autóctonas, vale, poniendo balsas de agua naturalizadas, ahora es el momento de, de ayudar cuando empiece el calor con los bebederos, pero, pero sí, lo ideal sería sería eso, con especies autóctonas. Eh, y bueno, nada más. Eh, no sé si he ido muy rápido, no sé si, que, si habéis, habéis en, entendido bien la situación del SACRE, cómo participar, cómo colaborar. Cualquier duda pues me podéis hacer ahora. Y si no tenéis ahora, pues bueno, pues eh, por correo o más adelante. ¿Cómo, cómo lo veis? Eh, ha sido ha sido entendible. ¿Ha estado bien? Sí. Bueno, me alegro, Mercida. Lo de Canarias. Siento no haberlo puesto específicamente en la, en la sesión. Lo siento. Pero vamos, ya me lo apunto para que la siguiente. Sí que os Ahí tenéis el calendario de las, próximas, de las próximas charlas. Ahora ya hasta el 20 de abril paramos eh, en cuanto a las sesiones. Eh, interesante la del 20 de abril, que os recomiendo. Bueno, es, es curiosa, aparte interesante de interesante colaborar un poco en la, en la basuraleza. Vendrá mi compañero Miguel Muñoz, que, que es el coordinador del proyecto Libera. Que bueno, que llevan ya cuatro años, si no recuerdo mal, ya con un montón de datos, un montón de cosas que, que por parte de profesionales, técnicos y por parte de voluntarios han conseguido... Eh, registrar un montón de datos y ahora están sobre todo metiéndose con el tema de, de, la, de la contaminación química y en, en ríos y en, y en subsuelo con la colaboración del CSIC, que, bueno, que nos contará cositas Miguel, que os recomiendo que, que asistáis. Y del SACRE pues hablaremos otra vez el 27 de abril. Practicad, eh, id a daros una vuelta por la cuadrícula que queráis, solicitadla y, y saberla para poder, para poder ver un poco como cómo lo haríais eh, y así el día 27 pues oye pues eh, repasamos y, y podemos sacarnos sacarnos de duda eh, vale manuel dice que al principio un poco más más lío pero entendible vale eh, sí efectivamente el, lo mejor es utilizar el programa intentar empezar a trastear con la aplicación empezar a trastear con la con la web solicitar ya la cuadrícula para que no os quedéis sin ella para que podáis uh, hacerle la, en la cuadrícula que queráis y, y nada, eh, mil gracias, Paul, por, por, por el día. Creo que va falta alguna cosilla, pero sí, sí gracias por, por los ánimos. Nada más, chicos, chicas, eh, bienvenidos de nuevo. Os emplazo al día 20 de abril con Basuraleza y el ITER a hablar un poco de eso. Y seguimos viéndonos los miércoles y ya sabéis, bueno, si os repito lo de las webcams, si, si os apetece colaborar, también os pasaré en ese correo resumen que os mandaré, creo que mañana ya, eh, todos los enlaces y todas las cosas que, que necesitéis para, para poder participar en todos los programas de, de Ciencia Ciudadana, en especial el SACRE, que, que hemos charlado hoy. ¿Vale? Eh, mil gracias a todos. Eh, nos, vemos, nos vemos en otra. ¿Vale? Hasta luego. Gracias, gracias a todos, Tommy, Adrián,